Radio Lab Innovación Docente Innovación en las Ondas La innovación forma parte del ADN de la ciencia. El método científico busca confirmar hallazgos, descubrir nuevas formas de hacer las cosas. Y si algo hemos comprobado en los cinco programas que llevamos ya hablando de innovación docente, es que innovar no siempre es inventar o crear algo de la nada. Muchas veces es simplemente mejorar un proceso, un método o crear una forma diferente de hacer las cosas, luchando además contra todos aquellos reticentes al cambio que proclaman que si algo funciona no lo toque o que algo que se ha hecho de determinada forma se ha hecho así de toda la vida. Estos tiempos actuales nos piden ser creativos, ser ingeniosos, tener ingenio, tener imaginación y aplicarla Palabras que curiosamente comparten en raíz lésica con ingeniería Que es también el arte y la técnica de aplicar los conocimientos científicos a la invención, el diseño El perfeccionamiento y el manejo de nuevos procedimientos en la industria y otros campos de aplicación científico. Imagínense ustedes cómo esta definición se ajusta también a lo que se hace en innovación docente. Podríamos considerar entonces que los innovadores, los innovadores docentes son ingenieros de docencia, gente que utiliza su ingenio para aplicar nuevas ideas, técnica y metodología a la docencia. Así que hoy nos hemos trasladado al campus de Fuente Nueva, donde se ubican las facultades de, de, Ciencia, de Ciencias y la Escuela Técnica Superior de Edificación, y la Escuela Técnica Superior también de Caminos, Canales y Puertos, una ingeniería clásica en esta universidad. Y concretamente estamos en el salón de grado de esta Facultad de Ciencias, pues para hablar con algunos responsables de proyectos de innovación docente en este campus. Such a cool como sabéis, Radiolab Innovación Docente es un proyecto conjunto de la Unidad de Calidad, Innovación y Prospectiva dentro del Plan FIDO, del Plan de Formación e Innovación Docente, y de Media Lab UGR para dar visibilidad a todas estas acciones en materia de innovación docente que se están llevando a cabo en la Universidad de Granada. La innovación está en las ondas. Bienvenidos a la Innovación Docente de la Universidad de Granada. Bienvenidos a Radiolab Innovación Docente. It's gonna happen, but I don't... Y para empezar a charlar sobre innovación docente Tenemos a Emilio Gómez eh, De la ETS de Ingeniería de la Edificación Muy buena, Emilio eh, eh, A ver si se escucha a ver. Dale, caña ahí Buenos días Ahora, perfecto Ahora, ¿no? eh, Emilio, gracias por acercarte por aquí Para hablar sí. de, de innovación docente Y también tenemos con nosotros a José Manuel Pollato de Que es su director de Infraestructura e Innovación De la ETS de Caminos, ¿no? Sí, correcto eh, bueno, Buenos días. Bienvenido también y gracias por, por acercaros por aquí. Y, y bueno, lo primero, eh, lo que estábamos hablando, ¿no? es decir, innovación, que parece que es algo que va muy unido al tema de la ingeniería. ¿Es así? o, o es decir ¿Esto de ingeniería y de ingenio van unidos de la mano o, o no están así? A ver. Sí, claro, al final, un ingeniero lo que tiene que prever es cómo cambia ¿eh? en el mundo donde vivimos y en el ámbito de la docencia que, es que nos trae el mundo cambia muy rápidamente entonces tenemos que ir cambiando con respecto a lo que, como funciona ¿eh? todo alrededor nuestra. entonces eso a lo que nos dedicamos de forma profesional tanto en la ingeniería clásica como nosotros como que somos ingenieros en la docencia Bueno, de hecho pues ingenio e innovación yo creo que van de la mano eh, indudablemente el innovar sobre todo en la enseñanza pues es una meta y una, un objetivo que todos queremos alcanzar. Eh, no, eh, no cabría el, estacion, el estacionarse en unos métodos anticuados en los que muchas veces los alumnos se quejan y, en fin, el profesorado, indudablemente, tenemos que, que innovar. Como he dicho antes, el ingenio, la innovación, van de la mano. Nuestra Escuela Técnica Superior de Ingeniería de eficacia no es menos y desde hace ya varios años hemos apostado por proyectos de innovación docente y ¿no? ahí estamos. Uh -huh. en, en vuestras profesiones eh, eh, hay un alto componente también tecnológico, ¿no? Uh -huh. Y efectivamente la tecnología ha supuesto una disrupción en todo absolutamente uh -huh. todos los campos. Uh -huh. Pero concretamente en vuestra docencia... Eh, este cambio tecnológico ha supuesto también mucho cambio también en la docencia o, o vosotros digamos que estabais ya acostumbrados tener no, en el ADN? no no indudablemente sobre todo en, en edificación en las eh, nuevas tecnologías sobre todo y los métodos de construcción eh, avanzan año por año eh, tenemos que estar preparados ahora concretamente en las nuevas tecnologías el, la plataforma BIM Building Information eh, Modeling, perdón, eh, está llegando eh, a, las, a las escuelas y, bueno, no solamente a las escuelas, sino a la sociedad de forma implacable. Tenemos que ponernos las pilas y, eh, últimamente, es en nuestra escuela es donde queremos hacer hincapié, formarnos. Estamos formando a profesores para que podamos también, a los alumnos, eh, formar a ellos, indudablemente, y avanzar en nuestra en estas nuevas tecnologías. Es decir, que efectivamente tenemos que innovar, tenemos que eh, adaptarnos a lo que se nos viene encima, en concreto en nuestra eh, escuela, mm. el, eh, la plataforma BIM. Mm. Y, bueno, ahí seguimos. ¿BIM qué? ¿Una plataforma? ¿Un software? Un... es una plataforma, un método de trabajo nuevo, en el que, bueno, nuevo, lleva ya unos años, lo que pasa que en España, como... Eh, somos españoles, siempre sí, vamos a la bola a otro, de todo A otro ritmo Efectivamente, vamos a otro ritmo Es, eh, digamos, una plataforma en donde También en la escuela eh, Técnica superior de ingeniería de caminos, canales y puertos Yo creo que lo tienen implementado En donde eh, desde un mismo, digamos, eh, servidor o centro de servicios Pueden acceder varios profesionales en las distintas ramas para que todo esté concentrado digamos que en un espacio y las distintas disciplinas de, en nuestro caso, edificación puedan eh, acceder y tener en tiempo real la misma información y poder planificar, proyectar eh, incluso a la hora de ejecutar las obras y el mantener las obras con un cier una cierta coordinación. O sea, un, tra un trabajo que, que ya de por sí involucra a mucha gente y que Eso es coordinarlo. Es. La plataforma lo que hace es que ayuda a ese trabajo colaborativo. Efectivamente. ¿sabes? ¿También lo usáis, lo usáis vosotros también? Entonces, José Manuel, ¿estáis sí, habituados? Yo, hace ya varios años que implementamos eh, dentro del proyecto de innovación docente, de grupo docente, uh -huh. metodologías de trabajo para que los profesores vayan incorporando. Eh, más que el software en sí, es la filosofía de trabajo, porque es una filosofía sí. de trabajo trabajo colaborativo que me has dicho muy bien has dicho sí que está ya acostumbrado a trabajar sí, así eh, pero quizás sí, no online pero, no bueno más que acostumbrado bueno, cambia la concepción del ingeniero clásico a un ingeniero que se enfrentaba a él con su proyecto de forma individual que lo presupuestaba a una concepción de totalmente colaborativo un proyecto abierto en el que solo hay un proyecto y ese proyecto lo hacen varias personas que cada una especialista en su materia y eso afecta prácticamente a toda la ingeniería eh, en toda la rama de arquitectura e ingeniería de uh -huh. forma general uh -huh. eh, es cambiar un poco la percepción de cómo se hacían las cosas a un entorno totalmente colaborativo, de compartir proyectos, de hacer proyectos uh -huh. y donde se quedan definidas todas las partidas eh, concretas de este mismo proyecto desde lo que es el proceso de diseño ...hasta lo que es eh, todos los procesos constructivos... ...e incluso explotación del proyecto... ...entonces sí. es mucho más que el proyecto en sí... ...es, es cambiada totalmente la filosofía que tenemos... ...y esto eh, se va a imponer sí o sí... ...porque aparte de que en, en muchos países de Europa... ...ya se, se está exigiendo, la normativa ha cambiado... ...y aquí en España se, se va a exigir en breve... ...entonces eso hace que, que muchos de, los, de las escuelas... ...de Universidad de Granada, de escuelas de España... ...tengamos que apostar definitivamente... ...por esta filosofía de trabajo... ...incorporarla a las planes de estudio... ...en la medida de lo posible... Uh -huh. ...entonces esto ya lo, lo, lo llevamos... ...amasando desde hace varios años... ...en la escuela de caminos... ...que es lo que yo conozco... Uh -huh. ...y bueno, también es verdad que es complicado... ...porque es cambiar de raíz... ...mucho de la docencia... ...que se viene dando en... en, en la ingeniería clásica... ...pero que... que tiene que hacerse porque tiene que hacerse, porque además es, un, es bueno para, la, para el proyecto, bueno para la sociedad, entonces creo que, que es una forma muy buena de trabajar. Fíjate, ¿a quién le está costando más esta innovación? ¿A los profesores o a los alumnos? Porque imagino también que a lo mejor los alumnos lo, lo conocían este tipo de innovación de los alumnos te, te, te o te cuando llegan... ¿sí? A los profesores. Directamente. <risa> eh, ¿no? eh, Directamente. O sea, porque a lo mejor también el estudiantado es, es, llega con una idea... Sí, la gente joven, los alumnos, eh, yo, quiero, yo pienso que para las nuevas tecnologías tienen más despierta la, la cabeza. El profesor, eh, sobre todo ya el que lleva un tiempo en la enseñanza, le cuesta, le cuesta, ¿no? Entonces, el cambiar sus diapositivas de siempre, aunque esté aquí mal dicho y tenemos piedras contra nuestro propio dejado. El meterse en otra filosofía, como bien ha dicho mi compañero, eh, distinta, muy innovadora, pues cuesta, cuesta. Pero bueno, de hecho, nosotros en nuestro centro lo estamos intentando, de hecho, pues subvencionamos eh, formación al profesorado y queremos conseguir que el día de mañana, un futuro inmediato, pues esta filosofía de trabajo pues se implemente prácticamente al 100%. De hecho, nosotros ya tenemos previsto en el nuevo cambio, en el plan de estudios de, de nuestra titulación eh, incluir eh, BIM como método de trabajo para todas las asignaturas. Pues en la escuela, bueno, los alumnos que están entrando son prácticamente nativos digitales. Entonces estamos hablando de métodos claro. eh, métodos colaborativos donde están muy acostumbrados por el tipo de aplicaciones que ya van manejando desde prácticamente que tienen uso de razón. Entonces yo creo que a los alumnos no se encuentran con nada nuevo. Y luego en cuanto a profesorado, pues de todo. Y iba a clasificar por edades, pero tampoco es por edades. Es por proactividad del profesor, por las ganas que tenga de cambiar, de innovar. Sí, que muchas veces hay profesores mucho más proactivos sí, que efectivamente. Hay, hay profesores muy jóvenes que les cuesta más trabajo relacionar, hay profesores más mayores. Mm. Lo normal es que cuanto más joven sea más acostumbrado estés a, lo, a todos estos entornos digitales, todas estas TICs, ¿no? Mm. Pero no está relacionado directamente. Entonces... Nos encontramos barreras de profesores muy, muy arraigados en su, maita, en su materia, que va a ser difícil que vayan a cambiarla Entonces, no, no nos olvidemos que aquí cada profesor tiene libertad de cátedra a impartir la materia. Claro. Pero, de forma general, eh, y yo hablo en la experiencia que tenemos desde el grupo docente de la Escuela de Caminos, eh, profesorados en la escuela de camino están muy abiertos a este tipo de cambios. Sabes que son necesarios y, y creo que lo están afrontando con, con con valentía. Porque muchas veces con valentía. Porque es cambiar lo que llevas haciendo toda tu vida. Para empezar a una Esto, docencia. Esto que, que se lleva ahora mucho, salir de la zona de confort. Sí, ¿no? sí, eh, estamos saliendo mucho de la zona de confort, pero desplazándonos a la calle de enfrente de la zona de confort. La pregunta es: a ver si lo que está pasando es que está desapareciendo esa zona de confort y ahora lo que hay que hacer es bueno, navegar en la incertidumbre. Sí, es posible, es posible. Hoy una pregunta: eh, eh, vosotros trabajáis diseñando, además diseñando cosas físicas muchas veces, ¿no? Eh, ¿En qué se parece el proceso de diseño a diseñar, por ejemplo, una clase, ¿no? O a diseñar una innovación docente. No sé si me explico. Bueno, en nuestro centro concretamente de edificación, el diseño no es, eh, digamos, el objetivo primordial. Nosotros más bien nos dedicamos a lo que es eh, la ejecución del proyecto. Sí. Eso no quita para que también haya una pequeña parte de diseño, indudablemente. Cuando tienes que ingeniarte algo... O hay que, que buscar la funcionalidad algo. Efectivamente, árbol. hay que tirar del lápiz. ¿no? pero que, <coughs> ya digo que en nuestro centro, más que nada nos dedicamos a lo que es la, la ejecución, a llenarnos los zapatos de barro, como pues, yo digo. Vamos ¿no? a cambiarlo. ¿En Eso qué se es. parece? esto a cuando se, se, se pone uno a, a pensar en cómo dar las clases de manera diferente. ¿En qué se parecía a, a vuestro trabajo de, de poneros mano a la hora, a implementar ese tipo de diseños, por ejemplo. Es decir, vosotros estáis acostumbrados no tanto a diseñar, sino sí. a implementar. Sí. Y cuando alguien piensa en hacer una clase de una forma diferente, sí. ¿se parece un poco también a eso? ¿A implementar eso de alguna forma? Bueno, sí, sea, a ver si un abstracto. ¿eh? No, no, <ríe> sí. Podría parecerse en algo, pero, pero ya digo, eh, en nuestro caso eh, nos dedicamos fundamentalmente a preparar al alumnado a resolver problemas. Uh -huh. Concretamente... Se me acaba de venir a la imagen el otro día en una eh, reunión que teníamos de alumnos y profesores y demás. Mm. No sé qué pasó con un problema que, y una alumna uh, dijo, bueno, aquí ha surgido un problema, vamos a solucionarlo, que es lo que nos enseñan en esta escuela. A lo que nos dedicamos. Mm. Es decir, que si se parece en algo, pues posiblemente sería en eso, ¿no? A, a intentar solucionar los problemas que día a día se nos plantean, pues en una, una obra concreta, un edificio... Sí, al final una clase también se plantean problemas todos los días y se Eso. trata de solucionarlo. Ese sería el civil. He puesto el símil. <risa> Gracias, Emilio. <Muy> bien. <risa> bueno, estoy de acuerdo con Emilio, <risa> con el compañero. Eh, bueno, también incidís que en el, tanto la faceta de diseño en base a ingeniería como la faceta de la enseñanza hay una componente de creatividad entonces hay que ser creativos tanto eh, a la hora de, de dar tus clases porque hay que llamar la atención y cuando estás, eh, cuando estás haciendo un proyecto muchas veces también eh, tienes que recurrir a la parte estética, llamar la atención que el proyecto sea mm, funcional eh, además de estéticamente adecuado medioambientalmente sostenible eh, y esto lo lleva un poco a los similares en docencia dice bueno, tienes que ser creativo llamar la atención de los alumnos crearle que sea entonces hay muchos similes hay mucha igualdad entonces la verdad es que eh, si empezamos a comprar una cosa con la otra nos podemos ir en paralelo ¿eh? y tiene muchas cosas en común uh -huh. eh, sobre todo la parte creativa Y una última pregunta antes de despedir a Emilio porque José Manuel se va a quedar aquí también a contarnos un poco más del proyecto uh -huh. eh, de innovación docente eh, eh, Pensando un poco en la universidad de, del futuro ¿qué, ¿Qué papel creéis que de, tiene que desempeñar lo que es la innovación docente? Pues fundamental fundamental porque eh, si no innovas, si no creas, eres creativo y piensas que todo está hecho, pues vas mal encaminado. Eh, como digo, el mundo avanza, las tecnologías avanzan y, por supuesto, la innovación avanza. Y en innovación docente, pues eh, exactamente igual. Si la sociedad avanza, mmm, nosotros que somos los responsables de formar a los futuros profesionales que van a eh, insertarse en esa sociedad, tienen que estar formados. Mm, debemos de innovar, pensar nuevos métodos de docencia, nuevas formas de enseñanza, según nos, los, eh, nos lo vaya eh, sugeriendo la propia sociedad el propio sistema de, el de propio trabajo estudiantado incluso ¿no? el propio estudiantado uh -huh. probablemente. Uh -huh. luego para mí es importantísimo los proyectos de innovación docente que eh, gracias también a la eh, apoyo del vicerrectorado de, de calidad pues podemos implementar en los distintos centros de esta universidad uh -huh. perfecto gracias Emilio. Uh -huh. Pues simplemente para completar un poco lo que ha dicho el compañero, eh, los cambios de la sociedad se están produciendo tan rápido que tenemos que ir o tenemos que adaptarnos a esa velocidad a la universidad. Muchas veces la universidad ha sido una universidad muy movilista y esto yo creo que ya se ha terminado porque la, eh, lo, yo creo que los, los cambios sociales se están cada vez más acelerando. ...y esto lo tenemos que revertir también a la forma de la docencia... a ...la forma de ver el, el mundo de, de parte hacia afuera... ...entonces creo que es fundamental... ...y adaptándonos a la misma velocidad que se adapta la sociedad... ...¿cómo y de qué forma? es que es cambiante... ...entonces tendremos que aprender a cambiar... ...entonces es un poco la, la filosofía que tenemos que ir cogiendo el, el docente... lo de cambiar, aprender a cambiar... ...¿por qué? porque no sabe lo que nos espera... ...esto está siendo tan rápido que... ...a ver... Y a manejarnos, ¿no? Y está a gusto en este cambio. Uh -huh. Porque ya no es, yo me preparo mis clases y voy actualizándolas No, no. Cambia, tienes que ir cambiando conforme la filosofía, la, las tics, cada vez tenemos más oportunidades de acceder a virtualizar docencia, que los alumnos, la información, la información es totalmente accesible ahora por parte de los alumnos. Entonces, las clases magistrales son tan necesarias como eran antes, que era esa transmitir esa información. Bueno, todo cambia. Muy bien, pues Emilio y José Manuel Muchísimas gracias por responderme a esta pregunta Y ¿A hablar vosotros? un poco de, de innovación En, en vuestras respectiva área Que yo por ejemplo, no por el software este de la plataforma sí. BIM No tenía ni idea ah. Y por lo que me contáis, sí que supone una Toda una revolución en vuestro, en vuestro campo ¿no? es decir, Además un estándar, entiendo sí, ¿no? sí, sí, Se sí, está sí. estableciendo como No tiene nada que ver, ¿no? pero el Photoshop de... no, Y a nivel mundial no A nivel bien, mundial, sí, incluso. Sí, sí. Bueno, más que estándar, porque Bing en sí es una filosofía bueno, de trabajo. Filosofía. Ah, vale, que no es un producto en sí. Y ahora hay todas las empresas que están implementando sí, como el, el método software, ágil y todo claro, esto. Que se están implementando el software. Algunos son compatibles, otros no compatibles. Está la cosa todavía un poquito verde. Sí, ¿no? sí. Uh -huh. En edificación, menos, porque tienen algunos programas más específicos. pero Más establecidos. Pero, ah, está verde todavía el pero tema en, en. En Muchos de los proyectos constructivos del ámbito de la ingeniería civil, si es verdad que todavía estos software todavía no están todos los bien implementados que deberían Vale, pues gracias por descubrirmelo y gracias por hablar de innovación docente conmigo estos, bien, estos con ratitos Venga El cielo se dispara en una noche eterna alaridos de fuego lenguas en la tierra la máquina se distrae y los niños proyectan balas sin especias en los ríos de la muerte, escombros en la espalda de las calles, caen los últimos derribos de las ciudades ciegas como locos, un cielo. Se despierta, Alejo, aquí tenéis una guerra. Llega el mayor espectáculo del mundo. Un cielo borracho de sangre en el cuerpo de la hiena. Bueno, mientras escuchábamos por ahí a Lagartija Nick y su exilio, hemos sacado del exilio al que teníamos a nuestro invitado allí en el patio de butaca y lo hemos traído ya aquí a la mesa. Y ya están sentados con nosotros, eh, bueno, José Manuel, que ya estaba aquí sentado también. De, eh, y también tenemos a María Clavero, a José Antonio Méndez, a Susana Vilcha y a Arturo Quirantes. Bienvenidos a todos. Y, y gracias por acudir a esta convocatoria, a esta llamada que hemos hecho desde Media Lab para hablar de, de innovación docente. Y, y, bueno, en esta segunda parte, como hemos estado haciendo en todos estos programas, lo que hacemos es hablar, bueno, pues de vuestros respectivos proyectos de innovación docente, o básicamente, pues como nos explicaba antes Emilio, cómo poner los pies en el barro de la innovación docente, cómo, eh, cómo mancháis vosotros en vuestras respectivas clases, cómo innováis en la docencia de vuestras respectivas clases. Eh, venga, ¿por quién empezamos? ¿Quién rompe el hielo? José Manuel, si quieres, tú ya que has hablado, cuéntanos un poco. Se seguimos contigo, José Manuel pero agradecer por parte de la escuela y de la escuela el que contéis con nosotros para dar esta visibilidad a lo que hacemos, al esfuerzo que dedican muchos de los profesores de allí. Y nada, a contar un poco dentro del de grupo docente de la escuela ¿eh? lo que estamos haciendo. Este grupo docente empezó hace el año 2009-2010, ¿no? hace ya varios años. Yo soy coordinador del grupo los últimos tres años. Uh -huh. ...y bueno, y, y hemos venido poniendo en común... ...muchos de los aspectos docentes de muchos de los profesores... ...actualmente, somos una escuela pequeñita... ...pero estamos involucrados dentro del grupo docente... De ...36 profesores, que es gran parte de los profesores... ...con vinculación a tiempo completo... ...de los que hay en la escuela, un porcentaje bastante elevado... De, ...dentro del área de la, del de, departamento que participa... ...ingeniería civil, mecánica de estructura, ingeniería hidráulica... ...ingeniería de la construcción y proyecto de ingeniería... ...expresión gráfica, arquitectónica de ingeniería... ...y urbanística y ordenación del territorio... ...es decir, tocamos todos los... To ...hay profesores de todos los ámbitos de conocimiento... De, de, ...de aquí de la escuela... ...entonces en estos tres últimos años... ...que es lo, que, lo más actual, ¿no?... ...hemos ido proponiendo siempre cuatro acciones formativas... Eh, ...dentro de la innovación docente de la escuela... Eh, a propuesta nos reuníamos todos los profesores involucrados en el grupo docente y vamos proponiendo pues las acciones de mejora, cómo confluíamos y, y ha sido un poco eh, cómo hemos organizado eh, estas acciones formativas. O sea que coordináis ¿no? a todos los profesores en torno a estas cuatro acciones. Ah, efectivamente. Eh, por ejemplo, en el año 2016-2017, ¿eh? siempre la primera acción formativa es una acción formativa de... Entre compañeros, es decir, nosotros mismos nos damos las clases eh, contando nuestra experiencia docente, donde somos fuertes. En Compartiendo, que, ¿no? Efectivamente. ¿Qué que creo que eso ha sido una de las cosas más enriquecedoras que hemos tenido con un grupo docente. Aquí en el público está Mónica, que es una gran colaboradora mía y no, no es moco de pavo ¿eh? o no, sea, el no, hecho de sentarse y compartir experiencias eh, con el resto de compañeros ya sí, es enriquecedor eh, eh, no hemos especializado luego en las otras actividades formativas ¿Mm? pero esta es la que más he sido tiene dentro del grupo docente porque luego te das cuenta que muchas de las problemáticas que te encuentras en materias totalmente distintas luego es ¿Sí? la misma, la problemática es la misma con el alumno cómo haces que el alumno tenga más atención cómo evitas que utilicen los móviles en clase entonces salen cosas ...que casuísticamente se repite en muchas de las materias de, de, de allí de la escuela. Entonces, eh, hemos hecho acciones de, de preparación, de utilización de plataformas Moodle... ...de virtualización de la docencia. También, eh, dentro del grupo docente, eh, organizamos un congreso de innovación docente... ...en enseñanzas técnicas, que, se, que hemos hecho cinco ediciones ya... ...desde el 2010 al 2017, no se hace todos los años... Y bueno, que ha, siempre ha sido un éxito Siempre ha habido más de 100 comunicaciones De innovación docente Siempre dentro de las enseñanzas técnicas Que es lo que al final nosotros no, no, nos dedicamos claro. uh -huh. Y bueno, eso es un poco más o menos lo que llevamos haciendo Dentro de los fuertes eh, Y a modo de conclusión Indica que aparte de la formación eh, docente Innovación docente De muchos de los aspectos que estamos tratando de coaching, etcétera, etcétera. A mí me gustaría remarcar eh, este aspecto de hacer, hacer escuela, de la unión entre profesores que ni nos conocíamos. Hacer grupo, ¿no? Hacer grupo, desde que tenemos grupo docente tratamos con gente de otros departamentos que ni sabíamos que, muchas veces ni sabemos que estaban en otros departamentos. Entonces creo que es uno de, la, de los grandes fuertes de este grupo docente y por eso ha pervivido en el tiempo después de, de tantos años. Pues enhorabuena por ese proyecto y por, por el éxito del, del mismo. Ahora seguimos hablando también contigo un poco para que, igual que en ese grupo docente, compartas experiencias con, con nosotros. Porque una de las ideas también de este programa es que eh, cuando nos escuchen el resto de compañeros de la Universidad de Granada, bueno, pues también se animen a, a implementar proyectos parecidos o por lo menos que se den cuenta de las ventajas como esto que nos estás contando, ¿no? El hecho de, de coordinar un grupo docente que muchas veces de, es el hecho de compartir la experiencia lo que... Lo que ayuda, ¿no? Uh -huh. Muchísimas gracias, José bueno, Manuel. Gracias. Seguimos, si queréis, con José Antonio Méndez, que lo tenemos muy cerca. Días. Él es eh, profesor del Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica y también eh, secretario de la, de la ETS de Ingeniería de Edificación. Sí. Y, y tu proyecto, a mí me ha gustado el título, porque uh -huh. de ahí es donde he sacado lo que estaba diciendo al principio de los ingenios, ¿no? De la ingeniería. Y tú hablas de el camino de los ingenios. Supongo que jugando un poco con esto de ingeniería, de caminos, ¿no? Eh, bueno, jugando un poco a, a esta forma de, de cambiar la docencia, ¿no? Es decir, y, eh, ¿a qué nos dedicamos nosotros? Bueno, nos dedicamos a enseñar, a, fundamentalmente, a buscar o a inspirar en los alumnos un aprendizaje significativo, ¿no? Pero claro, ¿cómo hacemos eso, no? eh, Tradicionalmente, antes era, bueno, lecciones magistrales, aulas enormes, llenas de alumnos, el profesor no, no habla... No hace tanto de eso, No hace tanto de eso, no dejaré. hace tanto de eso, pero poco a poco va cambiando, ¿no?, y cómo llegamos a eso, ¿no? Entonces, pues, pensando, yo, además de secretario, ahora he sido su director de ordenación académica durante ocho años, uh -huh. y he mantenido reuniones de coordinación con los profesores, pues, muchas de ellas, ¿no? Eh, cada uno ponía, y como decía antes José Manuel, comunicaba su experiencia, poníamos en común qué es lo que estábamos haciendo, pero al final siempre había una, un, una cuestión delante, ¿no?, Ese, eh, ...los alumnos no vienen motivados, no tienen motivación... ...estamos cambiando cosas pero no llegamos a ello... ...entonces pensando en eso, ¿no? pues eh, a mí se me ocurrió esto... ¿no? ...el camino de los ingenios, cómo los grandes inventores... ...llegaban a enamorarse de aquello que estaban haciendo... ¿no? ...quizás para mí el, el primer motivo de, esa, de ese enamoramiento... ...sería el, el dejar su semilla para cambiar este mundo... O sea, aportar un granito de arena que transforme la sociedad en la que vivimos. Y un ejemplo que pongo siempre era el de Edison, ¿no? Es decir, que él encontró 10.000 formas de no hacer una bombilla, Ajá. pero encontró al final la que era, ¿no? Entonces, ¿cómo lleva a una persona a pagar todos los precios que tenga que pagar para llegar a encontrar algo, no? Y sin embargo, cuando nosotros vemos, en general, ¿no?, eh, que hay excepciones, evidentemente, ¿no?, a nuestro alumno enfrente a nosotros y, y los vemos así un poco eh, parados, eh, sin proactividad, como se decíamos aquí antes. ¿Qué estamos haciendo nosotros para que fomentemos eso? Y no fomentemos precisamente lo contrario, ¿no?, la necesidad, las ganas de investigar, de buscar un camino nuevo, las ganas de aprender una profesión y que eso sea el motor de lo que eh, la universidad está enseñando, ¿no? Y que sean ellos un poco los que nos vayan empujando a nosotros a, a proponerles cosas nuevas, ¿no? Entonces, eso es lo que me llevó a proponer ese proyecto de innovación, que lo hemos denominado el camino de los ingenios, ¿no? De la experiencia a la teoría, ¿no? Porque uh -huh. fundamentalmente creemos que. Y no, y no al revés, que, no al revés que, que, que es lo que estamos haciendo en general, ¿no? En la mayoría de la enseñanza universitaria, ¿no? Y, y cada día más, porque el conocimiento cada vez es más amplio y el tiempo que tenemos para enseñarlo es el que es. Ese no se ha ampliado, uh -huh. todo lo contrario, se ha reducido. Entonces, ¿cómo condensamos todo ese conocimiento? Eso e imposible. ¿Y cómo lo hacéis en el, en, en el proyecto? ¿Cómo, bueno, cómo pues en, el, en el proyecto lo hacemos mmm, basándonos en tres pilares fundamentales. ¿no? Lo primero es la coordinación docente, académica, eh, basando el trabajo de las cinco asignaturas de cada cuatrimestre en la construcción de un edificio. ¿vale? Usamos un único modelo arquitectónico para que todas las asignaturas... El eh, mismo proyecto, un para, mismo proyecto para que lo compartimos. Y, eh, cada asignatura, desde su especialidad, pues acomete la docencia haciendo el ejercicio práctico de esa construcción. Entonces, unos representan el edificio, otros hablan sobre los materiales que son mejores poner, otros cómo calcular el sistema estructural, cómo construirlo físicamente, qué técnica, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso se habla de las condiciones urbanísticas de, de ese edificio, ¿no? Entonces, eh, Claro, el reto que se le propone a los alumnos es construir el edificio. Señora, este es el edificio, tienen aquí una documentación previa, vamos a desarrollar la documentación y todos los cálculos y tecnología que se requiere para que ese edificio en un futuro sea ya una realidad, ¿eh? uh -huh. Ese sería el primero. El segundo pilar sería eh, adaptar la forma de dar las clases, ¿no? Y lo hacemos basándonos en la neurociencia, ¿no? ...en el conocimiento del funcionamiento del cerebro... ...para saber cómo eh, eh, maquetar contenidos... ...que realmente produzcan un aprendizaje significativo en ellos... ¿no? Eh, eh, cómo evocar la curiosidad en el alumno... ...una vez que eh, conseguimos evocar la curiosidad... ...entra en juego la emoción... Y a raíz de la emoción, ¿no? eh, la ventana de la atención se abre. Y en ese momento... Estos trucos que utilizan en el cine y eh, el, en la serie. ¿qué? Exactamente. Al captar nuestra atención. Nos basamos en, en lo que ha publicado Francisco Morateruel, que es catedrático de fisiología uh -huh. y fue uh -huh. alumno de la Universidad de Granada, ¿no? eh, Y él dice eh, que sin emoción no hay aprendizaje. De hecho... Lo que hemos implementado, nos basamos en un libro que publicó él que se titula Neuroeducación, solo se aprende lo que se ama. Y ahí, bueno, pues nos hemos servido de sus truquillos ¿eh? para, uh, de alguna manera, diseñar esta docencia que pretende ir de la experiencia a la teoría ¿no? eh, en ese caso lo explicamos con más detalle sí, lo que a, a tú convivir. dices, ¿no? Decía, sí. entrando a partir de la, de la emoción para, para desarrollar todos esos conceptos teóricos claro, ¿no? y, y que, que el, el alumno no sea un elemento eh, inmóvil en el, en el aula, sino que sea participativo ¿vale? que, que, que Motivado, tome la rienda la motivación. de su aprendizaje ¿vale? uh -huh. entonces lo que hacemos en, en parte de ello es diseñar unas experiencias previas a la docencia con lo cual, ellos vienen a clase con esa experiencia y partir de ahí ya es diferente para ellos, ¿no? Y luego, el tercer pilar del proyecto eh, sería el coaching académico. ¿sí? El coaching es una nueva ciencia que lo que se dedica a conseguir el logro de objetivos de personas, ¿no? eh, Fundamentalmente, potenciando sus virtudes y, y en la medida que ellos lo eligen, pues transformando aquellas limitaciones puedan tener en el camino. ¿no? Entonces, esos serían los tres pilares fundamentales en los que basamos nuestro proyecto. Muy bien, pues enhorabuena también por sí, vuestro gracias. proyecto. Luego nos cuentas también sí. qué tal he eh, acogido entre el estudiantado uh -huh. y, y, y si nos motiva y cómo funciona también esa motivación. Muchas gracias, José Antonio. Vamos a pasar a Susana, que está también por aquí. Hola, Hola Susana, ¿qué tal? Días. Susana gracias. Vilche, que es profesora del departamento de bioquímica y biología molecular. Y que, bueno, su, su proyecto, ahora nos cuentas también, eh, es sobre docencia en tres dimensiones, es decir, utilizar, imagino que a lo mejor con impresoras 3D o, o con, de, impre, imprimir de alguna forma el qué, qué es lo que imprime. Correcto, bueno, pues la bioquímica y la biología molecular, una de las eh, cosas más importantes que entender o que se explican son procesos biológicos que suelen ser bastante complejos y que están realizados y llevados a cabo por una serie de moléculas. Eh, para entender la función de una molécula es imprescindible entender su estructura, entonces para eh, visualizar cosas que son muy pequeñitas, que no tenemos manera de, de, de verlas a simple vista, pues eh, existen lo que se llaman los modelos tridimensionales de las moléculas. ¿no? Eh, la utilización de esos modelos tridimensionales lleva mucho tiempo haciéndose no es algo ahí no hemos innovado en nada ¿no? porque de hecho hay productos comerciales que te venden moléculas donde el alumno puede manipular y puede visualizar en forma eh, digamos como si hubieras hecho un zoom grande a, a una molécula muy pequeñita ¿no? Sí. Eh, la innovación realmente de este proyecto es que, eh, bueno, no restringir no únicamente a esas moléculas comerciales que alguna empresa ha decidido eh, construir y fabricar, sino... Sí utilizar la tecnología de la impresión 3D para que nosotros mismos el profesorado, pues pueda fabricar, pueda imprimir cualquier molécula que tenga que explicar en este tema. Mm -hmm. ¿Y cómo la hace? ¿Habéis comprado alguna impresora o habéis utilizado el Feinlad aquí? Pues lo intentamos comprarla pero la normativa del proyecto de innovación docente no estaba para comprar material no estaba exactamente, entonces tuvimos que cambiar a, a, a utilizar un servicio que hay en el centro de instrumentación científica de impresión 3D y entonces uh -huh. pues bueno, hacemos, eh, cambiamos la partida económica de comprar la impresora por la con la la de imprimir, la de imprimir o por el servicio de impresión ¿no? claro, es que en arquitectura también han montado un, fam, un, fam lab, un Fab Lab un sí. de fabricación mm. y también eh, hacen ese servicio también para la universidad, imagino que algo sí, parecido sí, me parece a lo que, que también visto, estuve sí. en contacto con ellos pero el Centro de Instrumentación Científica pues, pues las cuestiones de la factura por forma y todo eso vale, ¿y, ¿y por, qué, por qué imprimirlo en 3D? Es decir, entiendo que hasta hace poco lo que podíamos hacer es ver una simulación de esas moléculas en pantalla ¿no? y hacernos una idea, pero bueno, ¿qué hay... ha podido Tocarlo. pues hay, yo creo que la facilidad de tener la molécula en la mano eso es ser táctil tangible es, es una un, gran un gran avance o sea se aprende muchísimo más bien manipulando un objeto que viéndolo en una fotografía ¿no? o, o, eh, hay mucha gente también que tiene grandes problemas de visualización tridimensional o sea hay algún que habla con parece que todos vemos igual pero hay gente que eh, tiene grandes problemas para imaginarse las cosas entonces o sea esa esa abstracción no la tiene todo el mundo entonces hay unas, eh, un, un sector de la población que eso no lo tiene tan desarrollado en cambio, pues, teniendo la molécula en la mano, tú la puedes dar todos los giros que quieras y ya eso ya sí que es mucho más fácil. Y necesita una menor capacidad de abstracción. Lo estás viendo, eh, claro. Lo, pues, lo estás viendo y lo estás tocando. ¿no? Mm. También tenemos que olvidar, o no tenemos que olvidar, aunque no sea muy frecuente, pero sí se nos ha dado el caso en estudiantes de, de, de bioquímica, eh, gente con problemas de visión problemas, eh, tuvimos un chico que fue perdiendo durante todo el transcurso de la carrera, fue perdiendo la visión, entonces este tipo de, eh, de material docente pues sería extremadamente útil para, esa, para ese colectivo, ¿no? que ya digo que no es muy numeroso, pero que, que tiene que estar ahí. Se Además, que es un material que ya se queda ahí también para todos los años, que no es algo que desaparezca. La idea es, eh, o sea, la filosofía del proyecto es poner a un conjunto de profesores a trabajar para crear eh, material nuevo o para seleccionar el que ya existe, o sea, tampoco eh, nos cerramos a eso, y agruparlo todo en una página web, con objeto de que toda la comunidad eh, universitaria de nada o de fuera de, de, de, de la Universidad de Granada pueda utilizarlo. ¿no? O sea, eso te iba a decir, o sea, esos diseños están disponibles para que otra facultad de biología en cualquier otro sitio pueda también Nuestra imprimirlo. Idea es hacer un servicio de, de préstamo o un servicio de, de impresión eh, porque muchas veces una vez que ya tienes el modelo mm. adaptado para que sea imprimido, eso se comparte y lo pueden imprimir en cualquier otro, mm. en cualquier otro lugar. ¿no? Y ya por curiosidad, ¿Qué molécula imprimir? ¿Y, y por qué esa? Pues eh, en la propuesta del proyecto estaba propuesto. Eh, o sea, no sé eh, qué más típico el H2O alguna cosa así bueno, sencilla o vamos a algo más complicado. Vamos a algo mucho más. Mucho complicado, más, ¿no? Eso sí, o sea, la estructura del ADN, por supuesto, porque es una. Es una... Eh, molécula que se repite en muchas asignaturas y cuando se explica pues la replicación del ADN o la transcripción del ADN, todas esas cosas se, se, se, se necesita saber la estructura tridimensional. Sí. Pero eh, otras moléculas que no son, eso, ese es un caso, un caso típico, por ejemplo, de molécula que ya existe comercial. Sí. O sea, que es, es algo que se utiliza tanto en distintas disciplinas que la molécula de ADN es fácil adquirirla comercialmente. Pero ¿no? también la puede imprimir, también entiendo. ¿no? la o sea. imprimir, ¿no? uh -huh. eh, Pero hay otras estructuras que, por ejemplo, son ya no son solo moléculas, sino complejos moleculares, es decir, varias moléculas que se unen entre sí para hacer una máquina molecular, ¿no? Eh, que eso ya es más complicado de, de, de adquirir comercialmente una máquina molecular, me ha gustado una máquina, es eso. que son máquinas moleculares o sea, son, eh, todo funciona en la célula gracias a ese tipo de proteínas y ese tipo de moléculas y son moléculas que solo saben hacer una función pero la hacen muy bien y muy eficientemente y sí. son verdaderas máquinas ¿no? entonces para entender el, el funcionamiento y los mecanismos ...de acción de todas esas moléculas, pues se necesita saber su, su, su estructura, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos intención de <coughs> eh, imprimir eh, un ribosoma... ...que es un orgánulo, un, un conjunto de moléculas... ...que son los responsables de la traducción del de ARN y la síntesis de proteínas... ...o, por ejemplo, la ATP sintasa, que es una enzima, un complejo también enzimático... ...en el que eh, es el esencial para la producción de energía en las células... ¿no? ...entonces es algo complejo de, de, de explicar... ¿no? Uh -huh. ...a partir de ahí, bueno, estas son las propuestas que hemos hecho... ...pero bueno, cada uno en su asignatura podrá hacer... ¿Puede proponer... O ...exactamente, puede hacer de... lo que necesite... Eh, ...yo de hecho, antes de que empezara el proyecto... ...pues imprimí la molécula con la que trabajo, que es una toxina... Que produce una bacteria y eh, este año en el máster de biotecnología cuando lo he dado, pues ya la he enseñado ¿no? y, y, y he explicado y me ha resultado muchísimo más fácil eh, explicar cómo funciona y cuál es el mecanismo de, de, de acción de la molécula Pues parece una tontería, pero esto es como cuando en el cole, bueno, ya ciencias naturales no se llama, no esto se llama ya conocimiento del medio o algo así, eh, como cuando eh, el esqueleto que todos le teníamos puesto algún nombre, ¿no? Allí en clase sí. y, y, y tocaba ¿no? los huesos y veía... Esa es la idea de hacer visible cosas que no, son, que no son visibles. Y más esto, que además solo con microscopio atómico podrías verlo incluso. Eh, ¿no? Ni siquiera. Ni siquiera con, con si, eso. Bueno, el atómico de fuerza sí que se podría ya ver molécula grande. Pero Muy bien, Susana. Muchas gracias por explicarnos este, tu, tu proyecto de innovación. Y vamos con, con María Clavero, que está ahí al lado, al, al lado de ti. ¿Qué tal, María? Hola, ¿qué tal? Ella es eh, profesora del Departamento de Ingeniería Marítima e Hidráulica Ambiental. ¿Lo he dicho bien? Mecánica de estructura, ingeniería hidráulica. Es que nombres de departamentos, madre mía. Yo lo vengo de ciencias sociales Cierto, cierto. <risa> eh, cuéntanos un poco cómo va, cómo va tu proyecto, que es de combinación de métodos de aprendizaje dinámico y uso de redes sociales. Sí. Entiendo que aquí el enganche que tienes tú para motivar a los alumnos, lo las redes sociales. ¿no? Sí. Bueno, eh, buenos días. La idea de nuestro proyecto es eh, potenciar o intentar mejorar algunas de las competencias transversales que necesita el alumnado ya ha salido el tema anteriormente, lo ha dicho José Manuel, que necesitan trabajar en equipo. Uh -huh. eh, cuando salgan a trabajar en una consultora o en una ingeniería van a tener que trabajar en equipo, enfrentarse a equipos multidisciplinares, van a tener que hacer partes de un trabajo y, otro, y otras personas tendrán que hacer otras partes. Además van a tener que presentar eh, sus propuestas frente a un cliente o frente a, a, a una entidad... Y, para ello, eh, tiene que tener competencia en el trabajo en equipo y también en la comunicación oral. Y, para ello, pues nosotros proponemos hacer, y lo que estamos haciendo es hacer, distintas actividades en el aula, en el aula que, eh, simultáneamente a adquirir los conocimientos específicos de cada asignatura, vayan haciéndose esas actividades para mejorar el trabajo en equipo y la comunicación oral es lo que estamos intentando hacer con nuestros alumnos. O sea, todo eso que conforma el currículum oculto, ¿no? Y que también... Competencias transversales, que se llaman, sí. que al final es algo que tenemos que eh, intentar hacer en todas las asignaturas, no las específicas de cada asignatura, que es nuestro temario específico, sino lo que tenemos que intentar que salgan de, de su grado de su máster con esas competencias adquiridas. Y algo que le va a valer para no solo para la asignatura, sino para la vida en general. Efectivamente. Y que, es decir, cuando habla de redes sociales, ¿utilizáis alguna red en concreto? ¿O, o cómo bueno, hace por ejemplo, el, todo esto trabajo, pues? de trabajo? Bueno, el tema de la red social nosotros lo hacemos, como tú dices, para intentar enganchar un poco más a los alumnos. Mm. Ahora mismo tenemos una página en Facebook en la que estamos los alumnos del curso y los alumnos de otros cursos que se van quedando y lo tenemos como una especie de foro de debate para hablar de temas técnicos de la asignatura, de temas que nos interesan y a una manera de ir animando un poco a los alumnos a, inter a interesarse por los contenidos de la asignatura es verdad que estamos en Facebook y que los últimos años m, las nuevas generaciones nos van pidiendo otra cosa que, sí, decir, Instagram, es que la gente que joven Facebook ya lo está abandonando lo, lo tienen pero poco entonces ahí quizá ya los profesores tengamos que dar ese paso de salir de yo estoy acostumbrado a Facebook y en el Instagram bueno Instagram. Que ir viéndolo <risa> claro. Sí. y luego eh, esa es la parte del enganche y luego ya está la parte de las actividades específicas que hacemos en el, en el aula, que tenemos actividades diferentes. Empezamos eh, con una actividad que son charlas que los alumnos tienen que darle a sus compañeros. Que tiene ¿Puede ser de...? O sea, hablar en tema. público, ¿no? Entiendo. Sí, hablar en público. Mm. Eh, nos encontramos con un alumnado que tiene generalmente mucha dificultad para hablar en público, gente muy tímida, que... Bueno, a todos nos ha pasado, ¿no? Y, no y luego nos, hablar, creemos, luego nos creemos manos? que son todos youtubers, ¿sabes? Eso, claro, <risas> entonces no sabes qué haces con las manos, no sé expresarme, o hablo con un lenguaje que no es el mío y se me nota, o hablo de una manera súper coloquial y, y también se no, nota pega. mucho. Uh -huh. Entonces, todas esas cosas hay que ir puliéndolas. Y para ello, mm, eh, la manera que hemos encontrado para empezar a hacer eh, esa actividad en el aula es eh, proponerles charlas en las que se habla de cualquier tema. Cualquiera. O el alumno decide, oye, pues a mí me apetece hablar de esto, pues muy bien, dos tres minutos le habla a tus compañeros ah. O si no se le ocurre, pues los profesores les proponen temas, por ejemplo una noticia de actualidad, una, una noticia curiosa de ciencia o de lo que sea, algo que sea, que pensemos que va a dar debate ¿También que, vale Operación Triunfo esa cosa o a, lo que sea? Lo que sea, vale. lo que sea, este curso hemos hablado de vientres de alquiler, hemos hablado de y doy una asignatura de Ingeniería Marítima, <risa> de cualquier cosa también con la idea de que el sí. tema tenga un poco de posibilidad de debate para que el resto de alumnado después, bueno, ¿qué opináis? Venga, ¿qué pensáis de este tema? Y así animarles, porque todos tienen ese miedo que supongo que adquieren pues, a lo largo de toda su vida de hablar. Hablar el en público. clase les da como miedo. Entonces sí. ya son temas que les interesan, que les pican, les animan y les animan ya a hablar. Y de hecho se nota mucho la diferencia de principio de curso, que nadie se atreve a decir ni mucho a final de curso que están mucho más sueltos a hablar en el aula. Esa es una de las actividades. Después tenemos un debate dirigido en el que ya les damos un tema que sí es técnico y tienen que proponer eh, soluciones y entre todos los alumnos, pues vamos, eh, los alumnos y los profesores vamos hablando, si el debate técnicamente, eh, qué solución han ido tomando cada uno y demás, basándose en los contenidos que van adquiriendo en la asignatura, porque esto va en paralelo a la, a la adquisición de conocimiento. Luego, por otro lado, eh, tenemos una actividad que, eh, digamos, técnicamente se llamaría el role play, que es lo que le, como lo llaman los, eh, los formadores, ¿no? que para nosotros lo que es es proponerle un proyecto técnico, también basado en los contenidos de la asignatura, y darle distintos papeles a cada grupo de alumnos. Lo hacen en grupo, entonces pongamos, por ejemplo, un proyecto técnico de una obra en la costa y hay hay un grupo que representa al ayuntamiento o a la comunidad autónoma, está el grupo que tiene que hacer el proyecto técnico, hay unos auditores, hay grupos ecologistas que están allí pues para meterle el dedo y decir esto no se puede hacer y entonces pues, pues fino, cada uno tiene que no, vale. desarrollar su papel basándose en todos los conocimientos que están adquiriendo, tienen que aprender a debatir con respeto pero basado siempre en los conocimientos que tienen, no puede ser esto es sí porque sí, sino que tienes que darme una argumentación válida. Y trabajando la empatía ¿no? Que es lo que siempre, hay... sí, muy importante y luego ya, el último proyecto que se desarrolla, ya si sí es un proyecto que se desarrolla a lo largo del curso basado en el aprendizaje, basado en proyectos, que es en el que se desarrolla más el trabajo en equipo trabajan en equipo y tienen que desarrollar un proyecto a lo largo de todo el curso que al final del curso defienden con una presentación oral en la que esperamos ver todos los resultados de haber estado hablando continuamente en público a lo largo de todo el curso puede que lo hagan en los grupos en los que hay un número de alumnos suficiente lo hacemos por grupo, y cada grupo hace su propio proyecto y si hay pocos alumnos eh, toda la clase desarrolla el mismo proyecto. Entonces cada uno tiene un apartado del proyecto asignado y tiene que ir pasando esa información uno a otro. O sea que tienen que trabajar todos en y ahí está el para trabajo colaborativo muy bien. Y eso es más o menos todo lo que hacemos. Pues se entiende perfectamente. También, eh, enhorabuena también por Gracias. su por, por ese proyecto transversal y que y que forma a los alumnos también como personas, no solo como, como alumnos sí, en vuestra yo, respectiva asignatura. Creo que, que aprenden bastante, sí. Estamos uh -huh. bastante contentos con el resultado. Ahora, ahora nos cuentas también bueno. qué, qué te dicen ellos. Sí. Y, y me queda ya por, por último por saludar a, a Arturo Quirante. Eh, un buen conocido de, de Media Lab, que ya hemos hecho algunas cosas juntos Él es profe de física y un gran divulgador científico Conocido también por su trabajo en la, en la plataforma Nauca. Eh, Arturo, eh, bienvenido de nuevo Hola, gracias Y, y gracias por acercarte también a, lo, a los micrófonos Está Un placer, ¿verdad? Y cuéntanos un poco tu proyecto eh, Que me contabas antes de, de empezar Bueno, se llama eh, el Laboratorio Gorila Ahora os también el porqué el nombre y, y cómo es, eh, es decir, cómo utilizáis los smartphones eh, para hacer ciencia. Cuéntanos. Pues el proyecto se trata del uso de smartphones, como tú bien dices, pero sí. para laboratorio de práctica. Es decir, ya no para investigación puntera, sino simplemente para que los alumnos que vayan al laboratorio puedan medir cosas. El motivo principal por el que lo desarrollé me empecé a interesar es porque soy el coordinador de uno de los laboratorios sí. ...y sé lo que vale reponer material de práctica... ...algunos de ellos son prácticas muy sofisticadas... ...instrumentos eh, caros, ¿m? son muy duraderos... ...pero cuando se estropean hay que sacar una buena pasta... ...para coger otro barato que básicamente no sirve para otra cosa... ...sin embargo en los últimos años se han desarrollado... ...los smartphones de tal manera que son... ...verdaderas plataformas científicas de sensores... ...tú te pones a examinar todo lo que tiene un smartphone... Y se ha ido desarrollando, bueno, no con motivos científicos, ¿no? Pero si tú tienes una cámara muy buena para poder tomar fotos, pues necesitas un sensor muy sens que sea muy sensible. Eh, lo puede usar como fotómetro, como medidor de, de color. Eh, para saber si la pantalla está bien o está paisada pues el móvil necesita de alguna manera saber cuál es arriba y abajo. El acelerómetro. El no? acelerómetro, uh -huh. tienes medidores de fuerza, tienes medidores de campos magnéticos para saber dónde apunta el norte... Tienes barómetros, tienes sonómetros, tiene una, una cantidad de, de, de sensores. sensores y muy bueno, que en un momento dado te, te planteas, bueno, ¿por qué nos vamos a gastar 2.000 euros en este aparato que solamente sirve para eso? Si pueden, lo podemos sustituir por, por un móvil. No es que estaba hablando no de smartphone de última generación. O sea, que no, no, no. Eh, de... Lo bueno de esto es que incluso un móvil, un smartphone de hace 10 años no uh -huh. tiene todos los sensores ni con toda la precisión que tiene ahora, pero son plataformas muy buenas. O sea, no es... Eh, es una cosa que con los años ha avanzado, pero no tanto que tengas que coger la última generación. Un móvil antiguo, uno de 50 euros, va perfectamente. Uh -huh. Con lo cual yo, como profesor que tiene que gestionar recursos universitarios en un laboratorio, pues me viene estupendo. O sea, cuatro móviles viejos y me puedo ahorrar, la universidad, se puede ahorrar miles de euros en material. Y luego está la versión del alumno. ¿eh? Eh, me has preguntado por qué se llama Laboratorio Gorila mm, a ver cómo lo digo de manera que no suene políticamente incorrecto. <risa> si tiene que sonar no pasa nada ¿eh? eh. la idea me salió del episodio ese de Big Bang donde el, Sheldon quería enseñar, le tenía que enseñar física a Penny y hablaba de un, un gorila que había aprendido eh, a hablar mediante lenguaje de signos y él pensó, bueno, si al gorila se le pudo enseñar pues yo te puedo enseñar física a ti <risa> pues hasta cierto punto ojo con lo que digo los alumnos de primer curso ...que no saben de física, que no van a hacer física, pues yo doy eh, clases en química... ...que no están habituados para nada a usar un laboratorio de física... ...pues muchas veces se ponen a manejar los cacharros casi como un gorila... ...o sea, voy a darle este botón a ver qué, qué, qué pasa... ...esta tecla, ¿me sale el plátano? No me sale el plátano... ...tienen mucho desconocimiento de lo que está pasando dentro de esa caja... ...y realmente es más bien conocimiento arcano... ...es ¿eh? como si estuvieran recitando una letanía más que haciendo una serie de pasos... ...para hacer una práctica y obtener resultados... Con lo cual, todo ese material para ellos es un poco extraño. Ahora, en el momento en que tú les dices, no, tú puedes coger tu smartphone, que lo tenéis todo en el bolsillo, usarlo y medir cosas, oye, mira, la presión aquí la tiene, eh, la temperatura, la, la fuerza, pueden ellos usar su propio abrato a los que están acostumbrados, y que no tienen, prácticamente, secretos para ello, porque lo usan más Porque no sabían que tenían todo eso, claro. Claro, pero aparte de eso, lo, o sea, lo están usando, pero en otras aplicaciones. Sí. Entonces, si tú le dices, pues esto tiene el medidor de fuerza, pues lo va a usar para medir la fuerza de tensión de este muelle y tal, ya lo ven de un poco, una manera un poco más natural, menos arcano, menos extraño, menos bueno. Le doy al botón y que salga el número, ¿no? Ellos ya van gestionando el modo de hacer la práctica. Con lo cual, creo que es una doble ventaja para... Los profesores para la universidad que tiene que establecer un montón de ma dinero para material y, por otro lado, para los alumnos que ya ven cómo pueden usar sus móviles de manera natural en un laboratorio de ciencia. Y, y además, sirve, con lo que te digo, ¿no? Para conocer qué hay detrás de ese objeto que para ellos es tan cotidiano y que tienen pegado a su cuerpo... Sí, sí, hay, alguna, al día. hay algunas aplicaciones que cuando las explico, la gente se alucina. Por ejemplo, eh, mucho, la mayoría de los móviles modernos tienen barómetros. ¿Para qué? Pues... Entre otras cosas, para poder determinar la posición de un móvil, incluso cuando tienes el GPS desconectado. Que hay gente que dice, ah, desconecto el GPS y Google ya no sabe dónde estoy. Turucu. tampoco. Te tienes bien localizado. Entre la por posición a, relati relativa en una zona. Y luego la presión te dice a qué altura te encuentres. Y los barómetros son, de los móviles son tan sensibles que yo tengo aquí mi móvil puesto encima de la mesa. Si lo pongo en el suelo, notas la variación de presión. Porque la presión va disminuyendo con la altura. Con lo cual, tú le dices a los alumnos. Pone el metro, o sea, pone el móvil en esta mesa, lo pone en el suelo, con esta ecuación puede hallar la densidad del aire. Ahora vete a la tercera planta y con eso puede decirme a qué altura se encuentra y compáralo con el valor de GPS. Y con este sonómetro puedes descomponer espectralmente este ruido y ver qué señales son más eh, más intensas y con el fotómetro pues se puede hacer un montonazo de cosas con lo cual dices, pues, pues qué chulo. no o sea, Sí, es lo que estamos hablando, muchas veces no somos conscientes de que los smartphones son auténticos ordenadores y además llenos de sensores, con lo cual se pueden hacer. Exacto, y cosas. en los últimos años sí, se han desarrollado algunas aplicaciones de móvil, con los cuales tú simplemente le das al botón la presión, tal, el campo magnético, tal, la fuerza, no sé cuánto. Y hay grupos que están desarrollando en diversas universidades esquemas de este tipo. Uno de los más activos que yo conozco está en Uruguay. Ajá. Están haciendo un montón de aplicaciones para los móviles, haciendo... Para como instrumentos. Sí, en el laboratorio real, ¿no? Uh -huh. Lo cual te dice que no hace falta alta tecnología ni estar en el MIT para hacer cosas de estas, sino que en cualquier sitio, cualquier zona, lo mismo que puedes mandar WhatsApp o saber dónde estás, pues puedes hacer un montón de física. De hecho, hay aplicaciones más serias en las cuales a lo mejor pues, tienes un globo meteorológico, tienes que saber qué posición tiene, qué altura tiene. ¿Cuál es la manera más sencilla? Le pones un móvil y que te lo registre todo. Uh -huh. estoy pensando en las implicaciones también para ciencia ciudadana y un montón de, claro, un montón de, de temas eh, y me estoy acordando también de cuando sacaron una de las últimas actualizaciones no sé si fue en el, en el iPhone que te, perme, te, te permitía medir eh, mediante la cámara es decir que le fijaba un punto le fijaba otro y decía qué distancia hay en, en, en metros es decir eh, combinando sí, y se, y se cosas. están desarrollando ahora algunas aplicaciones tanto todavía un plan experimental de realidad aumentada en la cual no solo puedes medir los campos magnéticos, sino que te pones la cámara, te sobreimpones los datos y tú ves los, la, los trazos de las líneas de campo y puedes visualizar realmente los campos el campo magnético. magnético, el campo gravitatorio todo. Uh -huh. Eso es pues como lo que estaba hablando la compañera bueno, hace un momento molécula. de diseñar moléculas. Pues yo te estoy creando un campo magnético para que lo puedas tocar. <risa> Genial, enhorabuena también por ese proyecto. Y yo voy a abrir ya para que eh, iros preguntando cosas también un poco en común... Eh, si quieres, como estamos contigo, Arturo, ¿se, seguís contigo, en el sentido de, eh, bueno, cómo acogen, ¿no? el estudiantado, vuestros alumnos, ¿qué les parece, no?, que, que, que le digáis de hacer docencia de esta forma, es decir, ¿lo suelen acoger bien o ellos tienen su idea de a mí dame clase como tenía esperado y, y, sí, y no hecho, me compliques mucho la vida? Yo creo que reaccionan bastante bien, no te puedo hablar de este proyecto porque todavía está en desarrollo, uh -huh. pero tengo otro en el cual... Eh, Intentaba resolver un típico problema que tenemos siempre los profesores, el de saber si los alumnos se están enterando. Exacto. Pues tú preguntas, ¿y ahora este, este, este objeto cómo va a girar? Todo el mundo callado. La mayoría no saben. Los que saben o los que creen que saben no se atreven porque se van a reír de ellos. Spoiler, nadie se ríe de nadie. Ya, ya, ¿no? Es la experiencia que tengo que la he hecho. <risa> Pero... Eh, por no significarse porque no les digan que era un cerebrito que quiere el profe, el profe, o porque el profe no me vuelva a hablar, nadie habla. Ajá. Bien, ¿cómo se resuelve eso? Pues de la misma manera que hacían, ¿todos acordáis el programa ese de quién quiere ser, quieren ser, quieren ser millonario? El comodín del público. así ah, como el Cuatro Kahoot, respuestas. ¿no? Y, y, y. Cada uno elegía. Y no decía yo voto la A, yo la C. No, cada uno tenía un cacharro, le daba un botón y al cabo de unos segundos aparecían todas las respuestas. con el Kahoot o con otra herramienta similar, te refieres, no? Eh, Sí, bueno, ahí se llaman clicker, sí. y la idea era eso, tener unos segundos de, ahí de tensión a ver qué dicen, y uh -huh. aparte, y era lo importante, que la gente pudiera elegir su respuesta sin estar mediatizados por los demás. Porque muchas veces dice que levanten la mano los que crean que el, el muelle va a subir. Y, a y algunos rara. suben la mano, y otros que no le van a subir, miran y dicen, ah, pues la gente dice, sí, sí pues sí, será la, la verdad. Mayoría, rara. ¿Eh? En vez de eso, tú le das el botón y nadie sabe quién ha votado quién, y cada uno puede hacerlo con, con entera libertad. Pues a mí se me ocurrió hacer hace unos, unos años un esquema parecido, pero con móviles. Estoy fijado con los móviles. ¿Eh? <risa> Porque claro, son buenas herramientas, claro. La universidad compra un sistema de clickers de ese tipo, pero tienes que comprar, o sea, tienes que pedirlos, que te los den, entregarlos, recogerlos. Digo, ¿para qué? Si todo el mundo tiene un móvil en el bolsillo. Pues les creé una cuenta de Twitter solamente para los alumnos. Cuando llegaba el momento de hacer una pregunta, les mandaban un, un mensaje de Twitter con un enlace a un documento a Google Docs. Y en el Google Docs elegían la opción. Con lo cual, el como, como es anónimo, nadie se cree, nadie se, se juega a nadie, a todo el mundo eh, elige lo que ellos creen. Y luego, a cabo unos segundos, no solo los profesores, sino los propios alumnos pueden ver cuáles son las respuestas correctas, quién ha elegido una opción y tal. De manera que cuando votaban todos, después de unos segundos, dices, vamos a verlo. empezamos a ir bien, casi, eh, lo sabía, ¿verdad? la gente se, se emocionaba, se, pica. se, se picaba. Y era una manera de romper eso, esa barrera de, de vergüenza que muchas veces tienen los alumnos... Pues, dándole anonimato ¿Eh? tú puedes variarlo para que sepa saber qué alumno ha dicho qué respuesta, pero yo no quiero yo quiero que en general cada uno elija libremente y la verdad es que se les notaba bastante animado bueno, no era lo mismo decir venga, que levante la mano el que quiera la opción a la vez que el decir, vosotros votáis vosotros decidís y luego vamos a ver quién ha sido el campeón y el subcampeón y, y todo eso y permite una interactividad mucho mayor o sea, yo no he visto yo no he tenido todavía ninguna queja de nadie que diga es que no quiero hacerlo, es que me parece muy aburrido, ¿vale? Pero es que incluso si no quisieran, no hay ningún problema. Yo no sé quién vota ni quién no vota, con lo cual tienen perfecta libertad. Y, en general, este y otros proyectos que he tenido se han... Yo los he visto bastante receptivos, porque... A ver, vamos a reconocerlo, los profesores somos el enemigo. <risa> Por muchas chipirulis que queramos hacerlo los, los alumnos tienen su vida dividida en dos partes Lo que mola, lo que no mola Yo creo que Los es profesores nota, no molan, ¿por qué? Que, porque sabemos que dependen de la nota ¿no? No, ¿no? Los profesores los, los tenemos en un sitio Les hacemos escuchar cosas durante una hora Luego tienen que aprobar esa meta Exacto. Y eso no lo hacen ellos de motu propio alegremente sí. Lo mínimo que podemos hacer Es intentar suavizar el golpe Y como mínimo no aburrir o sea, yo siempre, igual que los médicos dicen, ante todo no dañar, yo siempre pienso, para los profesores nos tenemos que aplicar la máxima de, ante todo no aburrir. Como mínimo, que no te sienta esa hora en plan, Ay, otra hora más de física, a ver cuando se acaba pronto. Y tal. Pero, <coughs> al menos hacérselo <risa> un poquito agradable, un poquito menos árido, que ellos puedan participar, que ellos lo, lo vean un poquito, eh, no que mole, pero casi. Que no sea tan pasivo, ¿no? Como escuchar sí, lo que me Y sobre mí, todo, o sea. planteárselo de manera que ellos quieran participar. O sea, no solamente poner vídeos, documentales o cosas de... terrible, Que está muy bien, pero... pero que es lo mismo. Sino hacer todo lo posible porque participemos. Y como de hace 20, 30 años, lo único que hacemos en las redes sociales es participar. Porque todo es participación. Todo es conseguir puntos, todo es conseguir agradecimientos, seguidores y tal. Pues yo creo que es la, la herramienta perfecta para ir enganchando a los alumnos. Y creo que todos nosotros, quien más, quien menos, de una manera o de otra, estamos intentando pescar ahí para que los alumnos, como mínimo, nos se aburran. Y a partir de ahí, porque vayan aprendiendo de una manera que no es no es por estar en contra de la clase magistral yo sigo pensando que es, que es uno de los elementos más importantes ahora como siempre de la docencia pero acompañado con otros elementos que, que ayuden en ese proceso no sustituir pero complementar exactamente sí, sí. a ver quién más mi más pregunta no es decir cómo Vuestro estudiantado, vuestros vuestro alumnos y alumnas, ¿cómo acogen este tipo de, de iniciativas? Vale. Por mi parte, es cierto que nosotros, a principio de curso, eh, todos los profesores que desarrollamos estos métodos, eh, siempre le decimos lo mismo a los alumnos a principio de curso, que esto es un compromiso. O sea, no vamos a estar eh, matando a clases magistrales. Pero, por otro lado, mm, os exigimos que vosotros llevéis la asignatura al día, porque hacemos evaluación continua. Entonces, ellos tienen que llevar su asignatura al día. No es solo vengo a clase, te escucho y me voy hasta el día siguiente. Es sí, un compromiso, es que es, ¿no? Es un compromiso, ¿no? Sí. Profesor, alumno, yo voy a mm, salir de mi zona de confort para hacer todo esto con vosotros, pero vosotros tenéis que estar atentos a la asignatura. Y, y, claro, se les dice el primer día, todos allí ponen cara de «Madre mía, ya viene el profesor aquí pidiendo compromiso y tal». <risa> Pero lo cierto es que, que nuestra experiencia es que cuando acaba el curso te lo agradecen. Es verdad, como decía antes, hay alumnos muy tímidos que la primera vez que tienen que ponerse enfrente a su compañero a hablar de cualquier tema, tú lo ves que lo están pasando fatal y poco a poco les va viendo esa evolución que cada vez lo hace mejor, se ven más sueltos, que cuando hay un debate en, en el aula pues levantan la mano, hablan con muchísima soltura. Ves como al principio el trabajo en equipo, las primeras sesiones no termina de funcionarle y como poco a poco los ves que se van animando, los ves porque también ese, ese trabajo en equipo lo desarrollan en parte en el aula y los ves como entre, entre el equipo debaten, cómo van debatiendo, debatiendo las soluciones técnicas y, y les ves esa evolución y, y ellos al final de curso lo más importante es hombre, el agradecimiento de que te lo digan a la cara, quizás no, está muy bien pero no tiene tanto valor porque efectivamente no es anónimo pero nosotros luego les hacemos una encuesta anónima y yo siempre les digo lo mismo por favor, sinceridad, porque si me decís que todo es precioso, yo no aprendo nada Necesito que me digáis qué es lo que ha estado mal para intentar arreglarlo, lo que ha estado muy bien, decídmelo también para que continúe, pero lo que no haya gustado, decídmelo. ¿Y son sinceros? ¿Lo, lo dicen? O? Sí, sí, sí, lo dicen bastante, sí. Les dejamos luego una parte de observaciones de todo lo negativo, dilo, y lo dicen, y está muy bien, ¿no? Pues me gustaría más por aquí, más por allí, quiero ver más de esto, o hay alguno que pues no me ha gustado cómo se ha desarrollado pues, está muy bien que lo diga ¿no? Si es mm -hmm. que por eso lo decimos y por eso lo pedimos pero en general, es verdad que en general casi todas las respuestas que nos llegan son positivas, que están contentos con lo que se ha desarrollado en la asignatura Genial, sí. a ver, ¿alguien más? Bueno, eh, la verdad es que <ríe> en principio ellos lo reciben con curiosidad ¿no? Se le está ofreciendo algo diferente y dice, vamos a ver lo que es, ¿no? Con cierto. Exactamente con distancia, Venga, yo, ¿no? A, ver, a ver. Eh, Le explicas cómo funciona y dice: Venga, es atractivo. Me meto, pero ¿me meto o no me meto? ¿Qué pasa? no Porque la elección del proyecto, evidentemente en mi caso, es voluntaria. Y como decía la compañera, implica un compromiso. Un compromiso de participación y un compromiso de objetivo. Es decir, nosotros lo primero que hacemos, ¿eh? después de explicar todo el proceso, es decir, señores, aquí hay una hoja de un contrato. Ellos firman un contrato donde hay unos compromisos de participación tanto del profesor como de los alumnos. Y en ese contrato no solo van esos compromisos, sino van los objetivos académicos que quieren conseguir. Por eso tenemos ese pilar del de coaching académico para apoyar esos objetivos. ¿no? Ahí lo primero es tensión. ¿Cómo voy a decir yo que no te voy a sacar? Dices, eso ya veremos. Dices, no, no, no, yo quiero que te comprometas a conseguir un objetivo académico. Evidentemente, los profesores tratamos de que el objetivo sea lo más alto posible, ¿no? Porque eso está dentro de, al, de los objetivos del proyecto, ¿no? Pero claro, llevarlo ahí eh, a ellos les tensa muchísimo. Y, yo, eh, digo, ¿no? y se lo explicamos de la siguiente forma: ¿no?... Es decir, yo no salgo una mañana a andar y llego al veleta. Para llegar al veleta, lo primero que tengo que hacer es proponerme llegar. Luego llegaré o no llegaré. Pero si no me lo propongo, evidentemente yo no salgo a andar una mañana. Entonces, lo llamamos que fijen esos objetivos y nosotros, durante ese camino, pues vamos, de alguna manera, acompañando y apoyando eh, ese trabajo. Es un trabajo que implica por parte de ellos, no solo del profesorado, como se ha dicho aquí, que nos, nos saca de nuestra zona de confort. Vamos. Yo, yo no sé ya eso que es, lo de la zona de confort. Estoy permanentemente en el espacio exterior, ¿no? <ríe> ya, como un satélite. Eh, pero a ellos también les saca de su zona de confort y pedirle que, que no sean sujetos pasivos que solo escuchan esa clase magistral que es un apoyo evidentemente en algún momento, señores, escúchenme pero en otro momento no tomen las riendas no como, uh -huh. como salir y decir ver, el siguiente tema lo vas a explicar tú te lo preparas, ya veremos ahora debatiremos o Señores, para, para entender cómo se replantea y se ejecuta un tejado, no, lo vamos a, vamos a ver los tejados que hay en la ciudad, vamos a analizar cómo están hechos y qué pasa, y desde ahí luego vamos a trabajar. Entonces, pues eso requiere, la verdad, un, una proactividad, que es lo que le pedimos a ellos, que <coughs> es complicado. ¿no? Entonces, se crea una sinergia durante todo el curso que nos lleva tanto a profesores como a estudiantes a estar en permanente negociación. ¿no? Porque, bueno, sí, eh, e interacción también. Interacción, la Arturo. coordinación mm. con los compañeros, la coordinación con las. Tal. Eh, luego, otras cuestiones que trabajamos a través del coaching, que es todas las etiquetas que nos ponemos a nosotros mismos o que ellos ya traen por la vida que han vivido ¿no? y por las personas que se han rehacer, sí, por su el bagaje, relacionado. Sí. El tema de la gestión del tiempo, que lo trabajamos también. ¿no? El, el cómo trabajar en equipo que nosotros lo hacemos desde ganar, ganar. Es decir, en este proyecto, en este yo no gano si mi compañero no gana su objetivo. Es lo primero que declaramos, ¿cuáles son tus objetivos académicos? Porque es un compromiso para el profesor, profesor evidentemente, y un compromiso para los alumnos. Es decir, yo no vengo solo a sacar mi sobresaliente. No, no, es que si Juan o Ana no saca su sobresaliente, su notable, tú no estás ganando. Entonces, todo eso, evidentemente, es algo en lo que yo creo que la sociedad actualmente todavía no está preparada del todo. Sí que hay muchas personas que están preparadas en ese sentido, pero hay muchas que no. Entonces, llevarlos ahí, bueno, pues tiene su reto. Es bonito porque se aprende un montón. Ellos aprenden mucho, los profesores aprendemos muchísimo más de ellos, de la experiencia. Y al final eh, nos lleva también a trabajar en conjunto... Eh, cuando normalmente en la universidad pues cada profesor tiene ¿no? esta es mi clase ¿eh? esta es mi asignatura que es la más importante ¿no? uh -huh. y el resto bueno pues que ella se la apañe ¿no? uh -huh. entonces bueno lo acogen bien durante el camino eh, trabajamos muchas incidencias que ocurre que de lo que se trata también, ¿Qué de lo que qué se, se trata se evidentemente ya eh, la rectora de la universidad lo ha dicho más de una vez ¿no? no se trata solo de formar personas en el conocimiento, sino de formar personas eh, capaces de enfrentarse a la vida no y fe una, una parte de ella ¿no? sí. eh, como por ejemplo la evaluación que le hacemos nosotros a ellos, ¿no? pues para que tenga sentido esta coordinación que existe entre las asignaturas la evaluación no solo es individual de cada asignatura, sino hay un 20% que es a través de las cinco asignaturas en conjunto entonces ellos tienen que preparar una defensa ante los cinco profesores de las interrelaciones que existen entre cada par de asignaturas ¿no? que han trabajado Claro, y eso hay que trabajarlo ¿no? como decía antes eh, ante ¿no? claro. eh, eh, la eh, hay que trabajar esa habilidad comunicativa lo hacemos a través de, de un taller que yo le llamo el arte de emocionar en público Nosotros de saber estar de saber comunicar lo que tiene de transmitir una emoción, ¿no? ¿Eh? Para que los que están enfrente, pues no estén así. O como yo les digo muchas veces, señores, si vosotros sois 10, 20, 15, al quinto yo ya estoy dormido, porque escuchar las mismas cosas y tal, o sea, eh, tenéis que captar la atención mía con algún, de alguna manera, ¿no? Y eso se hace con la forma de transmitir aquello que tú estás uh -huh. eh, transmitiendo, ¿no? Uh -huh. Entonces, ellos tienen un aprendizaje... ...importantísimo a lo largo del, del año y cuando luego la mayoría de ellos son conscientes de que no solo han conseguido su objetivo académico... ...sino que en muchas ocasiones lo han superado, pues ya una satisfacción impresionante, ¿no? Es decir, tú los ves, dices y se, o, como, o como dicen algunos, dices que aquí ya no solo se nos trata como estudiantes, ¿no? eh, sino que, que se nos mira como personas... ¿no? Pues, pues yo sé, son, son cuestiones o, o, o, o, o feedback que recibes tú que dices, bueno, pues ya está, pues yo ya me puedo ir tranquilo <risa> a, a mi casa. Ya, ya he hecho ya he he una labor he importante, granito. ¿no? A veces no se consiguen los objetivos académicos, ni todo el mundo termina el proyecto, eh, porque evidentemente aquí no se regala nada. Esto está aquí para facilitar tu proceso de formación, pero el que elige... Eh, aprovechar esta oportunidad es tú, ¿la aprovechas o no la aprovechas? Y general ¿no? contentos, claro. Exactamente. Mm -hmm. Pues bueno, yo quería añadir también que yo, en general yo creo que cada vez que se hace en la universidad algo distinto a la, a la, a la clase magistral, la aceptación es bastante buena. O sea, eh, cualquier actividad, por tonta que sea, la interpretan como algo distinto y esa, ese es un recurso muy bueno para gastar la atención. De lo que por lo, lo menos que salir día. de la rutina, Exactamente. ¿no? Y captar la atención es muy difícil. Estar una hora captando la atención de, de muchas personas es bastante complejo. ¿no? Primero porque el cerebro solo está capacitado para 45 minutos de concentración. De concentración. Y si encima no es un tema... Eh, que no todas las clases pueden ser... Si encima no es una serie de Netflix, pues ya... Exactamente. Con entonces es todavía más difícil. Entonces, cualquier momento en el que rompes la clase magistral, con cualquier actividad, por pequeña que sea y por tonta que sea, ya está consiguiendo, eh, y, y yo creo que en general lo agradecen mucho. Yo lo hago bastante en mis clases y, y, y, y tienen pues, una aceptación por bastante buena. Eh, me estoy dando cuenta de que, bueno, los proyectos que están aquí ya están como más avanzados, ¿no? El mío acabamos ahora mismo, el nuestro acabamos ahora mismo de, de, de ser concedido, con lo cual no tenemos ese feedback eh, del, del estudiantado. Pero, mm, bueno, eh, también se me ha olvidado comentar antes que en el proyecto eh, pusimos como objetivo que seis alumnos de los distintos grados para los que van eh, dirigidos este eh, este proyecto, que son el grado de biología, de bioquímica, de química, de biotecnología, de farmacia, pues que es eh, seis de alumnos de ese conjunto de alumnos que sí. estuvieran participando activamente en el proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, ahora mismo estamos en un proceso de selección de alumnos en, en los que ellos van a... Eh, no solo ayudar a imprimir moléculas, no solo a procesarlas, ¿no? porque después de la impresión hay que hacer una serie de, de cosas, eh, van a ayudar también y van a ser parte fundamental en el proyecto el eh, darnos un feedback y decir eh, o proponer qué moléculas realmente son las que tienen eh, dificultad de entender. ¿no? O sea que eso. Eh, creo que es esencial siempre, como ha dicho mi compañero, el tenerlos en cuenta y el, el, el, el hacerlos partícipes es esencial, porque muchas veces el profesorado está en un nivel y luego los estudiantes están... En, ...en otro distinto. Entonces, aparte de eh, los 19 participantes que estamos en el proyecto... ...de distintos departamentos, ¿no? que también me gustaría aprovechar... ...para pa decir que no solo es el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular 1... ...sino que también está el 2 y el, el Departamento de Química Física... ...de aquí de la Facultad, que es un proyecto coordinado... ...hemos conseguido engañar a más gente, ¿no? aparte de, de, de, de, de los compañeros... ...del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular 1... Bueno, pues eh, y también un personal de servicio, el administrativo del departamento también estaba participando. Aparte de, de, de ese de ese colectivo, mmm, eh, queremos a sumar al carro, subir al carro a seis estudiantes. ¿no? Lo hemos lanzado en los distintos grados. Y eh, bueno, por ahora han contestado 15 alumnos diciendo que quieren participar. Eh, la selección la vamos a hacer con una carta de intención, es decir, nada de expediente. Eh, normalmente muchas veces dicen, lo elegiremos por expediente, entonces ya la gente no participa, pero dice si fulanito va a pedirlo y se lo van a dar a él. Y, ¿no? yeah. Lo que hemos pedido es que hagan una carta de intención de por qué quieren participar y qué, en qué creen ellos, en lo que pueden ¿no? colaborar y que pueden aportar al proyecto y eh, bueno a, por ahora pues eso, hay 15, 15 solicitudes que las evaluaremos en, en breve eh, nueve son estudiantes de bioquímica cinco de biología y uno de química y elegiremos pues, eh, los seis mejores o más motivados alumnos pues, para que nos echen una mano y que sean digamos el eh, el, el control de que el, Va a ser útil el proyecto, ¿no? que sean ellos los que digan por dónde quieren y un poquito qué tipo de moléculas quieren, quieren? qué máquinas moleculares exactamente me está imaginando Terminator así con moléculas o algo, algo así, así ¿eh? algo vale así. vale <risas> José Manuel me faltas tú, cuéntame Puede... aunque, tú, aunque vuestro proyecto es verdad que no está tan encaminado hacia sí, los alumnos pero, pero luego, ellos bueno, no tan nuevos ese, ese, esa camaradería un poco mayor entre los profesores eh, eh, o... yo creo que sí, porque al final llevamos ya varios años y cuando exponemos nuestros puntos en común y hablamos, mira yo he probado esto y tal de forma general, los alumnos acogen encantados cualquier innovación que, que metan en el aula, pero encantados, además tienen una un actitud totalmente positiva. No he escuchado todavía un comentario negativo a incluir, no sé, a lo mejor utilizar Cajú con preguntas o, o incluso hay profesores que están implantando la corrección de exámenes casi automática, que sale del examen y a los 10 minutos tienen el examen corregido. Entonces, te Tipo de medida de innovación. Que estrés, por Dios. No, porque. <risa> no te da ni tiempo a celebrar. No, porque lo hacen de, de, de forma totalmente automática, lo escanea y el, tiene un, un se ha desarrollado un software ah. que lo que lo autocorrige, está implementado para que ya mande el email a uno de los alumnos. Jolín. Esto se hizo ya. Entonces, esos los alumnos que salgan del examen, cuando ya están llegando a la cafetería, tengan su nota. Eh, sí, lo agradecen de una forma. ¿Sí? sí, sí, sí. Yo es que recuerdo salir del examen y ya a celebrarlo. A mí me daba igual el resultado, ya me enteraría. Y, y medidas. No sé, y siempre y es verdad que en algunas de las sesiones que hemos tenido, cuando se meten en actividades de innovación, ¿Mm? eh, a veces haces trabajar mucho más al alumno. ¿Mm? Pero, pero No se dan cuenta. Sí, eh, <risa> y esto hay un detalle que es importantísimo en todo este tipo de actos, que es explicarle el porqué de las cosas. Si el tú le explicas bien al alumno el porqué de las cosas, eh, lo reciben encantado. Porque ven que están mejorando, que van a aprender. que Entonces yo, bajo, mi experiencia es que es muy buena, que el alumno recibe muy, muy bien eh, cualquier método in, de innovación docente que se pueda incluir dentro de la docencia más ordinaria que conocemos tradicionalmente. Hoy Todos estos proyectos normalmente se realizan a costa de vuestro tiempo y vuestro esfuerzo, y, y además es bastante. Eh, para todos aquellos que también se lo están planteando, ¿merece la pena hacerlo? ¿Sí o no? No, yo creo que esto es vocacional. ¿Sí? Sí. ¿no? Por, eso, por eso lo esto, digo. esto no está pagado por nada. Simplemente a lo mejor la palmadita que te dé el alumno y que te diga me ha encantado tu asignatura o te voy a tener en otro curso más adelante o ya no te vas va a darme más clases, o sea, cosas así. Que deje huella, ¿no? Que deje huella, exactamente. Yo creo que esto no está pagado, con, por supuesto, con dinero en absoluto, y, pero es la satisfacción personal ¿no? de, de hacer lo que realmente te gusta, que mm. es enseñar y formar a personas. Mm. Esa es mi opinión. Sí, yo creo que cualquier profesor que esté mínimamente preocupado por, por esa falta de atención o esa falta de motivación por su alumno, yo creo que debería pensar en, en poner en práctica cualquier cosa, como se ha dicho antes en la mesa, cualquier cosa que vaya introduciendo en las clases a ellos le anima un montón. Y esa satisfacción de que luego te lo agradezcan o de que te digan me gustaría verte el próximo curso o me voy a coger tu estativa porque me gustó mucho tu clase, todas esas cosas... es eh, donde te das cuenta de verdad que le ha parecido satisfactorio y ellos se han visto evolucionar y, y se han visto crecer, no solo que han aprendido esta técnica o la otra o esta fórmula, sino que han crecido como personas, que es también, como hablábamos, una, una base de la universidad, y, y la satisfacción que es lo único que ganamos ¿no? pero bueno, esa satisfacción personal de, de nuestro trabajo, que es ser profesor estar haciéndolo bien más allá de todo lo demás que hacemos que también son muchas cosas pero la base que es la de enseñar no enseñar, sino que ellos aprendan o sea, nosotros podemos enseñar pero puede que ellos no aprendan entonces, en realidad, nuestro objetivo debería ser su aprendizaje, no nuestra enseñanza entonces, eh, el hecho de que de nosotros ver y que ellos vean que se ha producido ese aprendizaje es muy satisfactorio. Así que cualquier profesor que esté con el run run en la cabeza, que ni se lo piense se y se lance la a la piscina. piscina. Sí, sí. Y si alguien, alguien de los que nos está escuchando, o en fin, ¿a alguien a quien le comentáis eh, lo que estáis haciendo en, en, en Innovación Docente, si alguien nos pide un consejo o una sugerencia, una recomendación a la hora de acometer un proyecto de este tipo, ¿qué le diríais? sobre la base de, de lo que ya conocéis, eh, no sé. Eh. Lo primero es amar lo que, lo que haces, ¿no? Es decir, disfrutar con la profesión que, en definitiva, al final tú has elegido, ¿no? Podría hacer otra cosa en la vida, pero has elegido ser docente, ¿vale? Pues lo primero es eso. Y lo segundo, pues, mmm, pensar en, en ellos, como decía ella, ¿no? En, no tanto en lo que yo estoy haciendo, sino cuál es el resultado que produce en ellos, ¿no? Y entonces, pues de ahí al final ya se le quitan a uno todas las, las piedrecitas que va encontrando en el camino, ¿no? Las dificultades que, que surgen a lo largo de la tramitación del proyecto, la idea, los compañeros, el centro, la universidad... La justificación. La justificación, que si tengo que rellenar el formato, eh, que, que tengo que conseguir un equipo de compañeros, pues cuando hablas de proyectos coordinados, pues dices, es que tengo que conseguir compañeros que estén al mismo nivel que yo, que, que eso no lo hay. Estás tú contigo mismo y luego están los demás, que tendrán su propia motivación. ¿no? Entonces, todo eso, ¿por qué lo hace uno? Pues, pues simplemente por amor a lo que está haciendo ¿no? y, y por decir esto que comentaba al principio. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo el inventor es capaz de dedicar todos esos precios, ese tiempo que dedica a sacar algo? Pues al final es porque deja su semilla para transformar este mundo ¿no? y si nosotros desde aquí, desde la universidad podemos poner una semilla que, que transforme a las personas que la sociedad nos da para que las formemos de manera que este mundo cuando ellos salgan, que es, que es en el que van a interactuar pues nada no, pues, qué mejor que eso no? a ver, alguien más Está, está, está, bueno, yo me lanzo también que has Oye, preguntado qué, qué le recomendaremos o a los profesores, yo digo hazlo, punto ya está o sea eh, los que hemos hecho proyectos de innovación docente sabemos todo, todo lo que significa de papeleo de burocracia, de que te lo dan, no te lo dan te peleas porque te den más dinero, más dinero luego te llega, no te llega pero bueno, de, digamos que son medios para conseguir un fin pero incluso sin presupuesto incluso con poco presupuesto, incluso sin proyecto o sea, no necesitas estar sancionado oficialmente por mm. tu universidad para que tú puedas atreverte a hacer algo, porque nosotros los profesores, sobre todo los universitarios, tenemos una gran ventaja y es la, la libertad de cátedra, ¿vale? Que a algunos profesores significa hago lo que me dé la gana y a mí no me moleste y si lo hago mal tú te callas porque hay libertad de cátedra. No, significa que tiene una gran cantidad de posibilidades de hacer algo, que a fin de cuentas es de dar clase. Que tú decides usar un programa de radio en, en tu clase y crees que te va bien, hazlo. Uh -huh. eh, si la rectora no le gusta te dice quítalo, no me gusta pues ya llega ese momento pero mientras tanto tiene tienes mucho margen para poder hacer cualquier tipo de actividad cualquier tipo de proyecto cualquier cosa eh, que, que haga que los alumnos eh, se pongan por supuesto si tienes el proyecto y aparece en el listado y te dan dinero y, y material y todo eso tanto mejor pero yo creo que siempre se puede hacer algo aunque sea coger tu apunte de hace 20 años y modernízalo y hazlo en un powerpoint para que se vea un poquito mejor este año o solo una foto que no sea en blanco y negro, cualquier cosa que sirva para mejorar tu docencia, podríamos hacerlo y deberíamos hacerlo. Y no solo porque la, porque si eres profesor innovador y chachipiruli y todas esas cosas, es lo, es lo que está en nuestra sintonía. Yo creo que nosotros estamos aquí los que estamos aquí sentados por eso. Pero hay mucha gente, profesores, que no se sienten innovadores y dicen, bueno, ¿y eso para qué? Pues mira, a lo mejor para que no te conviertas en un profesor adocenado que 20 años después sigue usando los mismos... A los mismos apuntes donde los presupuestos siguen estando en preset aunque solo sea para irte innovando si tú mismo de aunque solo sea para irte innovando tú Ay. mismo ya vale la pena hacer este paso extra y yo una de las cosas una de las ventajas que he visto cuando pasamos hace unos años del sistema de licenciatura al sistema de grado ¿Sí? ¿eh? la gente lo critica mucho los aspectos negativos mucha burocracia mucho lío mucho no sé cuanto pero a cambio te da un montón de posibilidades de hacer cosas ¿eh? hay que recordar que no somos los típicos profesores de instituto, de bachillerato, de secundaria, que tienes que hacer esto a esta hora con estos métodos homologados y si no te van a crujir vivo. Tenemos un montón de posibilidades. Vamos a aprovecharlas. Aunque solo sea para no aburrirte tú, ya vale la pena. Genial. Gracias, Arturo. Dime. Yo hay otra recomendación que le haría a los profesores, que es que hablen mucho con sus compañeros. Antes lo comentaba José Manuel. Muchas veces el, el, el, tenemos la tendencia maligna de encerrarnos en nuestra asignatura, en nuestra docencia. Yo lo hago así y me funciona y no miramos lo que hacen en el aula de al lado y puede que estén haciendo algo que en nuestra asignatura funcione perfectamente claro, y lo más seguro es que ni te hayas enterado entonces uh -huh. ese hablar con compañeros ir a clase de a tus compañeros y ver cómo lo hacen dejar que ellos vengan a la tuya nos da a todos muchísima vergüenza, es verdad pero eh, se aprende muchísimo entonces yo recomendaría que hablasen con compañeros que viesen lo que están haciendo en otras asignaturas en otras facultades yo a veces he, he hablado con gente pues de de, no sé, de antropología y me han contado algo que me ha parecido interesantísimo para aplicar en una clase de las nuestras entonces esa sería otra recomendación interesante yo también quería hacer un apunte me estoy acordando de una entrevista que le hicieron a Dan Levy en 2017, creo que en La Vanguardia no lo recuerdo bien el Dan Levy es investigador y profesor de políticas públicas de la Universidad de Harvard. Entonces él decía, en esta sociedad de, de, de la información, donde cualquier eh, información especializada y del mejor profesional está al alcance de, de un clic a través de la red, pues ¿qué hacemos ahora las universidades? Quizá dentro de 20 años, la universidad o muchas universidades, tengan que cerrar, porque no es necesario pasar por la universidad para adquirir el conocimiento. Entonces, él se planteaba, ¿qué puedo yo hacer o enseñar de forma diferente o mejor que nadie? ¿No? Y quizás toda esta experiencia que estamos contando aquí sea una forma de eh, venir a aprender el conocimiento diferente. Es decir, yo ya sí que es cierto que todo lo tengo en Internet o en la biblioteca publicaciones que yo ahora tengo uh, vía internet al de mi mano donde yo si tengo esa capacidad puedo aprender pero evidentemente aprenderlas de una forma creativa con un conjunto de personas ¿eh? y usando medios diferentes pues quizás eso es lo que no puede aprender fuera de la universidad lo pueden hacer aquí ¿no? y quizás eso también pueda ser un motivo estupendo un aliciente para implementar procesos de enseñanza innovadores eh, no quiero quitar mucho más tiempo porque sé que tenemos una agenda todo muy apretada una última pregunta que es la que también he hecho antes eh, cuando estaba también aquí sentado Emilio ¿qué papel tiene que tener la innovación docente en la universidad del futuro? es decir, eh, eh, los investigadores los docentes de la Universidad de Granada tienen que ser investigadores, tienen que ser docentes pero ahí ¿qué papel ocupa la, la innovación en la docencia? ¿Quién? Bueno, José Manuel, bueno, no sé si tú respondiste yo, también un poco antes, sí, un poco, si quieres añadir algo. Un poco complementando lo que dije antes, mm. eh, la, din la dinámica social es tan rápida que aunque el profesor universitario no se involucre en innovación docente, eh, lo van a involucrar. Entonces, es al Inevitable, final, ¿no? Sí, es inevitable. Entonces, cambia por muchas de las cosas, la docencia está cambiando por muchas de las cosas que se han dicho aquí en la mesa, y bueno, y todo lo que sea mejorar y mejorar tus capacidades docentes siempre es bueno y el alumno lo va a agradecer. Pues evidentemente si la universidad, desde mi punto de vista, lo que tienes es que ofrecer eh, o preparar a los profesionales del futuro, y la sociedad está permanentemente en transformación, en cambio, pues evidentemente la universidad tiene que estar innovando para, primero, saber qué es lo que demanda la sociedad y, segundo, cómo adaptar o cómo preparar a esas personas que pasan por nuestras manos en esa etapa fundamental de su vida para que, cuando salgan al mercado de trabajo, estén preparados para lo que el mercado requiere. ¿no? Y eso no se hace manteniendo la transparencia de toda la vida en blanco y negro y, y hablando y hablando y hablando, ¿no? sino se hace, desde mi punto de vista, creando experiencias que produzcan un aprendizaje significativo en los alumnos. Y desde ahí ellos ya volarán después. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que la innovación es algo que es inevitable. O sea, yo creo que es, y de hecho, menor o menos, mayor o menor grado, o acompañado, como decía mi compañero, con un proyecto de innovación o no, eh, si un docente no innova en su... 25 30 o 35 años de carrera, pues más lo tiene, porque está haciendo 35 años exactamente las mismas cosas. Eh, ...creo que es difícil, o sea que yo creo que eh, eh, eh, en el fondo todos innovamos, todos nos vamos adaptando a, a, a los tiempos... ...unos más rápidos que otros, unos con más felicidad o más, más predisposición que otros... ...pero hay algo que tienes que hacer porque si no yo creo que mueres, ¿no? o sea, estás haciendo 35 años lo mismo, tiene que ser algo, algo terrible el que te adapte pues, con tecnologías más novedosas o menos novedosas o pues, bueno, cada uno lo hace a su ritmo, pero creo que es algo, si alguien tiene vocación por la docencia, yo creo que, que, que, que lo hace todo el mundo o sea, Esto como lo de los tiburones, ¿no? Que si se paran, se mueren Exacto <risa> Bueno, en la misma línea que mis compañeros, yo creo que es inevitable. La sociedad se mueve a un ritmo muy grande y nosotros no nos podemos quedar estancados, porque, vamos, sin ir más lejos, yo que tengo hijos en primaria, en, en educación primaria ahora mismo, se están imponiendo metodologías de enseñanza dinámicas con muchísimas actividades diferentes y esos alumnos dentro de 10-15 años van a estar aquí en la universidad. Y nos van a exigir eso. Entonces, no tiene sentido que aprendan de una manera dinámica en el colegio y en los institutos y cuando lleguen a la universidad se encuentren un sistema arcaico de enseñanza. Así que es que nos lo van a imponer, de todas maneras. Mejor empezar antes de que te lleve el susto de tener que hacerlo cuando te lo encuentres obligatorio. ¿no? Que no nos pille el toro, que también hago muy español. Sí, sí. <risa> <risa> eh, a ver, a mí esta pregunta me resulta muy difícil de responder. ¿Por qué? Porque eh, yo soy profesor de ciencia, estamos en la facultad de ciencia sí. y ciencia significa innovación continua. Claro, o sea, entender la ciencia sin innovación no, no es entenderla, es no saber cómo funciona. Con lo cual, yo estoy acostumbrado a ver innovación en mi vida laboral constantemente, sobre todo en la parte de investigación. Y en la parte de docencia, pues debería ser lo, exactamente lo mismo. Con lo cual, decir, ¿cómo ves la universidad sin innovación? Yo es pues que no la veo. Hay ninguna de las que no pueden ni imaginármela, ¿no? Eh, lo que sí me gustaría decir es una cosa a lo mejor estamos asustando un poquito a nuestros futuros eh, innovadores, profesores, diciendo tenéis que innovar, tenéis que innovar, tenéis que innovar <risa> en el sentido de que vosotros tenéis que hacer cosas venga, veo. y nosotros tenemos proyectos, nosotros estamos haciendo cosas de innovación, pero no significa que uno tenga que, que, que hacer su propia innovación, hacer sus propios proyectos o sea, en ciencia se innova un montón pero yo no innovo todo lo que hay en mi campo yo aprovecho lo que hacen otros, otros compañeros en otras partes del mundo en innovación docente pasa exactamente lo mismo. Me parece muy bien que cada uno tengamos nuestra idea y desarrollarla todo lo que se pueda. Pero profesor que no esté por la labor o no sepa o sea muy perezoso o diga o tenga dos dedos de frente y diga voy a ver primero lo que han hecho los demás y a partir de ahí sigo. ¿Sabes? También mm -hmm. es muy importante saber que la innovación la hacemos nosotros, la podemos hacer nosotros, pero también lo ha hecho mucha gente y es muy importante si estamos buscando la manera de enseñar mejor a los alumnos aprender de otros profesores, de otras iniciativas, de otros proyectos, porque algunos funcionan, otros no funcionan y también nos sirve para no duplicar y hacer lo mismo que ha hecho otro en Francia, por ejemplo, vamos a ver qué hace, con lo cual sí, estoy de acuerdo en que de la innovación no nos vamos a poder librar como los impuestos, por mucho que quieras quitártelo, te crujen sí o sí. ¿Vale? O sea, y dentro no tres de eso cosas seguras, los impuestos, la muerte y la innovación claro, pero los impuestos hay que hacer <risa> los impuestos hay que pagarlos de la manera menos gravosa posible pues claro. esto es lo mismo, hay que hacerlo de la manera más fácil para nosotros y más efectiva, que tenemos que hacer una innovación nosotros, perfecto, que lo podemos hacer en grupo, perfecto, que ya lo han hecho otros y nos pueden ayudar, pues siempre hay gente que sabe más que nosotros y a la cual deberíamos acudir. Como decía, creo que era Newton, ¿no? recogiendo también una expresión de, no sé si era Bernardo de Chartres, aquello de eh, ahobro de gigantes. ¿no? Es decir, claro, muchas aprovechar. veces intentamos nosotros reproducir cosas que ya se han hecho y a veces es pues, un desperdicio en cierto modo de, de esfuerzo. No tanto porque aprende lo que se puede hacer lo que no se puede hacer, pero al igual que en la ciencia, si en innovación docente puede aprovechar trabajo que ya ha hecho otras personas, sabiduría conocimiento de otras personas, pues tanto mejor. Y, y yo voy a, voy a hacer un, un, un pequeño apunte y es que, un pequeño aporte y es que también es verdad que se puede innovar sin tecnología, ¿eh? que muchas veces haciendo que vuelvan o que volvamos al lápiz y al papel, también podemos innovar, o sea que no, esto no es algo que dependa de la, de la tecnología pura y duro muchísimas gracias, eh, os quiero agradecer que hayáis estado aquí eh, a José Manuel, a Arturo, a Susana, a José Antonio María y a Emilio que también está, está aquí en la sala, gracias por acercaros aquí y por hablar con nosotros y compartir eh, vuestras experiencias de innovación docente que además como muestran proyectos como el de José Manuel ¿no? que, que está la clave, ¿no? lo que estás hablando tú ¿no? de compartir estas experiencias nos ayuda también a saber qué está funcionando, qué no y a pensar que esto es mi asignatura, que es de biología a lo mejor es la mía que es de antropología, también me sirve, ¿no? Es decir, eh, el hecho de compartir estas experiencias yo creo que es muy muy eh, valioso y, y yo creo que es un gran activo que tenemos aquí en esta universidad. Y lo he dicho, gracias y enhorabuena por vuestros respectivos proyectos. Y, y vamos a cerrar aquí Radio Lab y Innovación Docente. Que cerramos este ciclo que también ha sido eh, bueno, yo me lo he pasado muy bien eh, eh, haciendo estos programas en, en diferentes facultades eh, este, este ha sido el último porque ya el próximo que lo vamos a hacer con profesores de Ceuta lo que hemos hecho ha sido que lo hemos ido grabando a lo largo de esta semana entonces el siguiente va a estar enlatado no es tan directo como este así que eh, gracias a todas las facultades que nos habéis abierto la puerta, a todos aquellos que nos habéis dado la bienvenida como, como antes Emilio y José Manuel que nos habéis dado la bienvenida nos habéis abierto las puertas de estos campus y, y, y nada, yo me quedo con que eh, bueno, la innovación al final es, es tantas, tantas cosas, pero de lo que se ha hecho aquí, como innovar es también resolver problemas, es ser creativo, es eh, aprender también a trabajar en equipo, es aprender a, a, a cambiar también uno mismo, a, a motivar a los demás. Y me ha gustado también lo de experimentar. Experimentar en el sentido de que las ciencias que hay aquí son ciencias experimentales, pero experimentar no es solo probar es también sentir las cosas, ¿no? Y también yo creo que innovar es hacer que los demás sientan y experimenten en ese sentido emocional que también nos decía José Antonio. Gracias a Sandra, que ha ayudado un montón en la coordinación de este ciclo de programa. Gracias también a Romo, que además era su cumple el lunes. Felicidades también por esa parte. Y, y nada, que muchísimas gracias a todos los que nos estáis escuchando, a todos los que habéis venido a estos programas y también a ti que estás al otro lado del aparato escuchando. Así que gracias por eh, hacer posible este ciclo de Radiolab Innovación Docente y nos vemos muy pronto en las ondas de Radiolab. Gracias a todos. Radio Lab Innovación Docente Innovación en las Ondas